Y, y el tipo de perfiles que están empezando a pedir, pues vamos por ahí, o sea, 40, 50... Yo creo mucho, y además yo creo que en mi caso, luego lo comentamos, el tema de... Porque el problema que estamos también es... necesitas un tema de captación de, de, para esos proyectos, de gente brillante o gente muy capacitada... Claro, pero el problema es que la gente muy capacitada o de alto talento y que crece muy rápido y tal... Eh, luego tienes que gestionarlos y retenerlos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en mi caso, es una de las cosas que, que hago bien, y yo creo que eso hay ciertos perfiles que los pueden tener... Luego creo que hay un punto que es muy importante en todo lo que tiene que ver con área comercial, área comercial, porque no solamente está el mundo de startups, porque luego hay mucho cliente que es más corporate, que a lo mejor lo que necesita son perfiles como ellos, que son tíos como nosotros, pues sí, ya de una edad, con un recorrido, viniendo de multinacional corporate. <música> Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti y tengo conmigo a un gran amigo y sobre todo un excelentísimo crack del comercio electrónico como es Jorge González, Head of Iberia y Latam en PrestaShop después de haber sido también durante dos años Country Manager de España de PrestaShop ahora ya lleva España y toda Latinoamérica, a tope Jorge es un veterano del e-commerce con quien he compartido mil batallas miembro fundador del Club de Dirigentes del Comercio Electrónico o se ha pasado por Philly, se ha vendido jamón es profesor apasionado y un tío cojonudo Bienvenido, Jorge. Mucha, muchas gracias. Tío. Ya me has dejado un poco... De, muchísimas gracias. Muchísimas nada, gracias. Nada. A ti. Sabes que, que te, nos queremos mucho, llevamos nos mucho. mucho. Eh, eh, eh, las hemos pasado duras y baduras. Eh, y lo que decía, de verdad, o sea, tú eres de las personas que cuando comenzamos nosotros en el e-commerce, de los primeros que estabas tú metiéndote en el, en el mundo del e-commerce, vendiendo eh, jamones por internet. En eh, el 2008, en el 2008 montamos la primera tienda en Julián Martín de jamones. No. Que luego yo me acuerdo que había un pasado, un sitio Bryce un famoso chalet que se hacían unas fiestas primigénicas del mundo del e que llegamos a llevar un cortador con un jamón de Julián Martín. Bueno, locurón. Y hicimos, hicimos millones de cosas. Y yo creo que más que lo que hemos hecho juntos, yo creo que lo que vamos a hacer en un futuro, ¿no? Porque se van a seguir juntos, eso está claro. Eso es. Antes de meternos en faena, porque, o sea, para el que nos esté escuchando, eh, a Jorge yo le he pedido que me gustaría hablar un poquito de, de PrestaShop, al final es una plataforma que tiene eh, mayor número de tiendas eh, online, por ejemplo, en España, y me, me gustaría entender un poco cómo está evolucionando. Genial. Pero también quería hablar con él de, del, del rol de Country Manager, ¿no? De, por, ¿Por qué? Porque muchas empresas cuando crecemos empezamos a tener esta figura y, sinceramente, a mí me ha pasado más de una vez que alguien me ha preguntado, oye, me han hecho una oferta de Country Manager, no tengo ni puta idea de, qué es, de, de, de qué es eso. ¿Qué es eso? ¿no? ¿Qué se espera? Claro. ¿Qué responsabilidad voy a tener? Justo y demás. Pero antes de nada, quiero empezarte con algo muy personal, porque yo tengo muchos Whatsapps tuyos hablando de pajaritos y con fotos de pajaritos. De pajaritos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rollo tienes tú con los pajaritos? Bueno, yo, el tema mío con lo que... No, no es un tema onírico, pero bueno, viene, viene del pasado, de que en un momento dado me compré una supercámara y con esa supercámara empecé a hacer fotos de pajaritos y luego yo recuerdo que Carlos Andotel en vino Premier, montó el, el local el, el, el que tiene a la grande y entonces me dijo, oye, ¿por qué no me haces unas fotos de pajaritos? Y ahí nos liamos. Eso ha ido degenerando y, y bueno, ha degenerado a tal, tal nivel que yo ahora mismo, en cuanto acabemos, tengo aquí la... Porque yo, vivimos en Escorial y hay una zona como un parque natural bastante conocido. Yo tengo puesto dos o tres comederos porque no tengo jardín y entonces tengo aquí en la botella esta, está aquí el alpiste, ese es el alpiste que están aquí. Y ahora en cuanto acabemos, pues pasaré, porque claro, según llego yo, además es curioso, llegan los pajaritos, pero, pero bueno, la verdad es que un poco no. Luego me dio por las montañas, me lesioné, 2000 mil metros y ya dije, oye, volvamos a los pajaritos. Y, y bueno, digamos que es una, pues eso, es uno de mis mayores defectos, ¿no? El amor por los pajaritos o virtudes. O virtudes. Está muy guay. A mí me manda fotos muy chulas de, de pajaritos y, y unas pajillas por ahí. <risa> unas pajitas. Claro, la fuente en Nava, en Palencia eso me acuerdo perfecto, pero de eso puede hacer pff, 10, 12 años fácil, 8, 10, 10 años puede hacer fácil. Qué guay. Qué guay. Me, metiéndonos ya en, en digital, eh, Jorge, te hemos tenido en el pasado y pondremos en las notas del episodio Algunos podcasts donde ya has estado, donde hablábamos de, de, de etapas en el e-commerce previas tuyas Donde hay muchos aprendizajes Pero hoy nos vamos a centrar en PrestaShop y ese rol de country manager Cuéntanos un poquito, ¿qué es PrestaShop? La mayoría de la gente lo conocerá, pero por si acaso alguien, sobre todo la gente, no se escucha más mundo startup menos e-commerce A lo mejor no lo tiene tan ubicado ¿Y por qué te incorporaste al proyecto? ¿Qué es lo que te atrajo? <risa> Mira, antes de nada, por centrar, yo soy muy de, cada vez que me reúno con alguien, suele salir con una servilleta, yo le mando la servilleta con debe, yo soy muy servilletas, ¿vale? Pero es que hoy me he liado esta mañana, tengo aquí, ya tenemos un mantel, entonces me he preparado un poco todo lo que hemos liado y, y luego tengo, tengo más cosas, tengo aquí la, la agenda de Proda Hackers, tengo aquí la taza de Proda Hackers, bueno. Eh, ya estoy haciendo publicidad básicamente eh, rol de countryman, tal, tal como lo veo yo y, y visto un poco en perspectiva yo empecé pues justo en marzo del 20 en Prestashop y entra lo que es la figura del country manager, ¿vale? entonces dándole un poco la vuelta, o sea yo sé yo creo que se adapta mucho porque lo que dices tú llegan, no, no son estructuras realmente definidas luego están los países, depende el nivel de centralización varía mucho empresas y sobre todo yo creo que varía mucho en función del perfil que, que fiches para ese puesto. Es decir, normalmente lo que yo veo, eh, veo, ayer entramos en presta, veo dos mundos, veo mucha empresa, y de hecho, a mí me están contactando, bueno, bastante con, oye, queremos montar una estructura en España, Country Manager, ¿cómo lo harías? ¿Qué haría? Digo, yo siempre digo lo mismo, depende mucho del perfil que vais a buscar. O te vas a un perfil más junior que esté empezando en el mundo de e-commerce, hablo de e-commerce por centrarlo ahí, que esté aterrizando con un nivel de conexiones de networking que yo creo que hablaremos más o menos limitado de desarrollo, bueno, pues ahí tendrás un tipo de rol determinado de country manager, con un nivel de supervisión muy alto por parte de central, con una capacidad de, de acción, vamos a llamarlo limitada y tal. Y luego está lo que yo llamo el nivel pro, pro profesional, y ahí pues son tíos como yo. Está, yo me acuerdo perfectamente cuando... Y ahí es justo al revés, o sea, a una persona como yo, ya con, el, con la trayectoria que tengo, ta, ta, ta, pues necesitas darle un nivel de autonomía muy alto, ¿vale? Lo cual posiblemente determine mucho el tipo de, de, de puesto o cómo se determina el country manager. Dicho esto, en mi caso, eh, PrestaShop venía. Eh, esto sucede justo antes de la pandemia. Yo hago las entrevistas en París diciembre del 19, febrero del 20. Un mes antes de la pandemia eh, me voy a París, eh, yo tengo formación francesa, tal, con lo cual hago las entrevistas, todo va bien. Y luego a la vuelta a Madrid me siento en una mesa con un sanedrín de gente que me acompaña, ese networking famoso, con tres personas, entre las cuales estaba Corte y tomamos la decisión entre todos de entendiendo un poco el rol que me contaban que iba a tener y cómo tal, si yo podría hacerlo bien o si lo podría... Yo creo que la, la palabra que utilizamos aquel día es si lo podía petar, ¿no? que es una palabra que a Corte además le mola un montón. Salió que sí y yo pegué el salto, me fui de un corporate, corporativo, yo tengo una edad ya, tengo 53 años, entonces hay dos posibilidades, o me centro en seguir donde estaba, que estaba happy, estaba creciendo y tal, y empiezo a pensar en cómo prejubilarme, o empezamos a pensar en cómo emprender, en cómo crecer y prestación me oportunidad. Vale. Eh, ¿Cómo veo yo el, el puesto? Yo, más que el puesto, yo creo que hay que definirlo por los OKR. OK. Yo siempre digo lo mismo. O sea, tienes unos objetivos, tienes que intentar entender cuáles son los objetivos, y luego ya es un tema como el caza. Lo cual, la definición del puesto para mí, de country. Bueno, vamos a parar aquí un, un, un segundo. Eh, antes de meternos en profundidad ahí, presta shop. Es decir, tú venías de e commerce cuando se te acerca a ti, presta shop. Eh... ¿Qué te atrae del proyecto? Uh, incluso fuera de la figura, es decir, ¿qué te atrae del proyecto? Lo que has dicho tú. Al final, bueno, Jorge, pues estaba en Phillips, en un corporate, en una buena posición. N nunca me ha dicho cuánto, pero, pero ganaba dinero suficiente como para no preocuparse. ¿Por o sea, ¿Qué te llama PrestaShop? Porque en el fondo es un salto a una, una startup, PrestaShop, eh, con menor nivel de confiabilidad. PrestaShop es un, un bicho importante, ¿no? Pero claro, de, de un Philips, miles de personas en todo el mundo, con una facturación de estas enormes, a un sitio donde tú no sabes si en dos, tres, cuatro años eh, lo que va ¿Por qué das ese salto? ¿Qué es lo que te atrae el proyecto? Yo, para mí, es el, lo que he comentado, entre empezar a pensar en... Para mí, es fundamental empezar a empezar a Bajo el pistón, empiezo a pensar en prejubilarme, o me apunto al sindicato, me hago el presidente del sindicato y con 57 me prejubilan y entonces me centro al 100% con los pajaritos, opción una. Opción 2 eh, aparece PrestaShop, PrestaShop, eh, obviamente marca líder. Sobre todo yo lo, lo que vi es, cuando hicimos una, una, un análisis fuerte de, de cómo estaba la marca en España y qué le podía aportar, lo que vimos es, o lo que yo entendí o lo que... La curiosidad que llegamos es eh, internet, startup, a mí ese mundo me parece súper interesante, me va a permitir estar además rodeado de pues, el equipo que he montado al final, de, de gente altamente inteligente, mucho más rápida que yo, con lo cual para mí es genial, con mucho por hacer a nivel de branding de marca, habíamos salido de, de unas situaciones también a nivel de técnica de plataforma anteriores pues eh, complicadas, vale. eso se empezaba a solucionar, mucho por hacer, eh, y sobre todo eh, bueno era cambiar porque antes había una figura de countryman estaba muy centrada en Barcelona, era un ecosistema Madrid y a mí me, eso me, me llamó mucho la atención y luego eh, yo pedí un alto nivel de autonomía vale yo en, en paralelo pues te llevo metido en otros proyectos pues si e commerce rentable, mentor y e commerce desde, desde hacía ya un tiempo y bueno, eh, tampoco había en aquel momento un problema para, para compatibilizar también esos side projects yo defiendo cada vez más que necesitamos también tener nuestros side projects controlando, porque obviamente, quien en mi caso, quien, quien me paga las facturas, obviamente es PrestaShop y yo me debo a PrestaShop, pero creo que el, el tener side projects y estar en empresas que te permitan eh, que eso crezca y entiendan que además que esos side projects posiblemente tienen, tienen muchísimas sinergias con tu, con tu día a día, pues a mí eso me parecía genial. Y había, obviamente, en e-commerce y con lo que yo hacía por fuera, eh, había muchas más sinergias con un PrestaShop. Que con, que con Philips, donde estaba. ¿no? Y eso digo, bueno, pues me voy a desarrollar paralelo y luego, para que yo también vi eh, un posible desarrollo muy importante de mi marca personal. ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, yo creo que lo llevamos diciendo 200 años y yo creo que, Corti, tú puedes ser de los mejores ejemplos que existen en el mundo del e-commerce del mundo, que valemos la marca personal, ¿no? Y eso es una parte importante. Y yo en aquel momento también pensé, digo, o pensamos, digo, oye, posiblemente... PrestaShop, eh, haga que mi marca personal barra mundo e-commerce, que es mi vertical, yo todo mi mundo es PrestaShop, es mi mentor e-commerce, mi comer rentable son mis clases, yo no me salgo de ese vertical de e-commerce y eso me iba a hacer crecer, no tanto como luego realmente he crecido, porque yo creo que ahí también fuimos o era un poco, pero vamos es que se ha doblado por dos, y luego obviamente yo ya tenía en la cabeza empecé como countryman en España, pero yo ya desde el principio empecé a pasar en Latam. Mm. y y prestación me daba todo eso. Entonces, ¿a cambio de qué? Pues, oye, de, de salirte de un corporate blindado, entre comillas, y con la vida un poco, vamos a decir, más o menos resuelta, pues, oye, a, a startup, emprender, ¿no? Emprender a los 51, que a mí es una frase que me encanta. Y ya está. Y eso fueron un poco las... las eso Y el Sanedrín este de amigos eh, que dijeron, oye, que es que lo vas a petar. Pues petémoslo. Juntos. No. juntos. Hay, hay, hay un tema en todo esto que es que es chulo lo, lo, de, lo de la edad, ¿no? Por, y, y te digo por qué. Porque hay una cierta sensación de, de que a partir de los de casi de mi edad, no de los cuarenta y pico, empiezas a estar fuera de juego. Eh, y yo, sin embargo... Tengo la sensación cada vez más que en todo lo que es el mundo digital, como hay tan pocas personas con un recorrido vital eh, largo por la tecnología, pues estas personas pues como tú, que oye, que tiene un background de entender un mundo digital, mundo e-commerce y demás, pero que encima tienen eh, posiciones de management desde hace mucho tiempo, son muy valiosas. Entonces yo creo que mi sensación es que se está extendiendo mucho, le voy a decir que con 50 años todavía te queda mucho por hacer mientras haya sido capaz de estar al día o de estar, como haces tú, cerca de, de gente. ¿Cuál es tu visión para alguien que está en, lo, en los 50 y que se está empezando un poco a fustigar en su cabeza de oye, yo, yo ya estoy a puntito de estar fuera de juego? ¿Tú qué le dirías? Yo, mi opinión, eh, 100% agree o 100% de acuerdo. Yo lo que veo es empiezan a llegar cada vez... Y, de hecho, para perfiles de country manager, porque a mí, pues, normalmente, cuando alguien viene a España y quiere montar un proyecto y quiere buscar un country manager,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 porque no solamente está el mundo de startups, porque luego hay mucho cliente que es más corporate, que a lo mejor lo que necesita son perfiles como ellos, que son tíos como nosotros, ya de una edad, con un recorrido, viniendo de multinacional, corporate. Entonces, ahí hay unos encajes que, que son, en el, caso nuestro, en el caso nuestro, tenemos 37 agencias PrestaShop, casi todos los CEOs yo creo que son, son tíos de mi edad, y entonces... En un momento dado, eh, tú puedes elegirlo. Ponemos a la elección del perfil de country. Puedes irte a un perfil más junior, pues un chaval de 30-35 años, que te va a dar un montón de cosas, te va a dar energía, te va a dar muchísimo más eh, componente digital, internet, que yo puedo tener por, por lógica. Pero claro, es que luego posiblemente donde te vas a jugar el, los acuerdos grandes, los importantes, los de verdad, los de vender, que llamo yo, va a ser con, con perfiles más sinios, con más categoría, que es que vamos lo mismo, no es... Pero lo que van a ver es un chaval súper potente, con la cabeza súper amueblada, muy rápido, pero un perfil totalmente diferente. Yo creo que esos dos puntos, solamente, ya tal. Claro, queda, queda clarinete. Yo, yo soy totalmente de acuerdo, como te decía. Eh, volviendo, cuando, cuando a ti, por ejemplo, te, te ficha PrestaShop, que eh, claro, vas a la central, eh, ¿qué, ¿qué retos te pones sobre la mesa? Porque yo entiendo que, que, que al final te, te dicen, oye, queremos conseguir... Esto, ¿no? Y al final es un poco el, el, un objetivo tipo que le pueden pedir a un country manager. Me piden, eh, además lo recuerdo perfectamente. Básicamente me piden brand awareness, reconocimiento de marca. Ellos tienen una presencia muy centrada en un gran evento, PrestaShop Day, mil y pico personas, eh, gran show, que el 95% del presupuesto anual iba ahí. Me piden brand awareness fuera de ese evento. De hecho, lo primero que hice fue... Eh, también vino el COVID y no nos dejó, pero es que me cargué el evento antes de empezar, pero bueno, es otra historia. Brand Awareness me piden eh, montar un equipo potente, porque antes lo que teníamos era un country manager, pero no había un equipo, un equipo local. Me piden montar ese equipo eh, con gente, bueno, pues, pues talento y tal, que eso a su vez deriva en, en un tema de, de generación de nuevos partners de leads y que a su vez genera en un aumento de revenue con tiendas. Pero para mí lo fundamental era awareness branding uh -huh. ellos también en aquel momento bueno y ahora dos años después es que han pasado dos años y pico era eh, queremos dirigirnos a un a un tipo de tienda lo que hemos mido el market o sea a partir de medio millón un millón de euros tenemos que construir una comunidad alrededor de ese tipo de tiendas tenemos que captarlas tenemos que estar ahí tenemos que generar un engagement yo para mí serían un poco los grandes objetivos iniciales que luego hemos ido concretando obviamente en el tiempo Claro. Eh, y... Y una vez que te proponen eso, ¿cuáles son tus primeros pasos como, como countryman? Y una vez que no. lo tienes claro y dices que sí, ¿cómo, ¿cómo empiezas por ahí? Pues mira, lo primero que hago eh, es eh, empezar a montar el equipo. Yo creo al final, además me he montado el equipo que tengo, los porcentajes, yo creo que... Entonces, lo primero que hago es, eh, yo no tengo conocimiento técnico de presta, es verdad que después de dos años algo he aprendido, algo, pero ahorita va a rodearme, primero necesitamos una persona, un técnico, un tech evangelist, un... Un ecosystem manager, ¿no? Que, que, que ahora, que se ha inventado ecosystem manager y todos estamos lanzando ecosystem managers. Y ahí, eh, para mí, será el primer paso. Ahí tengo la suerte de encontrar a Alejandro Ramos. Y volvemos a la captación. Yo me acuerdo con Alejandro Ramos, que esto me, me, me, me oirá luego posteriormente, eh, que yo le convencí enviándole mi vídeo de despedida de Philips, donde estaban todos los chavales que había tenido en Philips, que están casi todos ahora... Mis ex, mis chavales, ¿vale? Es que están en Google, que están en LinkedIn en Dublín. Y ellos me hicieron un vídeo de despedida cuando me fui de Philly. Y le mandé ese vídeo. Digo, mira, esto es lo que yo soy como manager. Ya está. Y esto es lo que yo creo que puedo hacer. Y luego, Alejandro, necesito saber, ¿tú qué necesitas? Y Alejandro me dijo, mira, yo quiero crecer. Digo, ya, pff, ¿Y ¿qué quiere decir crecer? Y entonces lo aterrizamos en, eh, quiero crecer mi marca personal. No estaba metido tanto en el mundo de e-commerce, presta, que era un punto fundamental. Y el otro punto era, bueno, lo típico, quiero dar clases. Digo, tú no te preocupes que ahí nos liamos y tal. Bueno, conclusión, dos años después, eh, no solamente ha pasado eso, sino que además pues, ha habido un crecimiento personal. Para mí esa fue la... De, yo y acertar con esa persona, y luego estamos hablando de un chaval en aquel momento, por debajo de, de 30 años, muy rápido, con un ritmo mental tela, y ritmo mental para mí no tiene que ver con ritmo de trabajo. Esto no va de horas, va de cómo vamos. Luego yo también ahí soy bastante demanding, con lo cual tenemos que llegar muy rápido a los basics para poder avanzar más rápidamente, en... y yo creo que es, es mejor que yo, con lo cual fenomenal. Y luego eh, el tema de agencia, porque ten en cuenta que en mi caso, uno de los parámetros que me iban a medir era eh, repercusión, marca, que básicamente era el número de impactos, tenemos unos ratios, que dan como unos números que nos dicen y lo podemos medir. ¿no? Y ahí, eh, fundamental, yo, yo siempre lo digo, el tema de country manager, de entrada, búscate o pon una buena agencia en tu vida de de PA de relaciones, y ahí, y esta historia es verdad, el, yo me voy, de, me voy de Philips el día 9 de eh, marzo, la, la pandemia, es, Madrid lo cierran el 10 o el 11, el 10 ah. yo creo que fue. Vale, conclusión, yo me voy, a esta vez no eran los pajaritos, eran los linces, y me voy a la Sierra de Andújar, y estaba ahí viendo los linces, me llama mi mujer, dice, vuélvete, que van a cerrar Madrid, digo, me vuelvo. Y volviendo, me escucho un podcast de Product Hackers, Hace unos años, que estará por ahí, en el cual un tal Corti pues, estaba entrevistando a la gente de Wildcom, básicamente a Esther y, y a su socia. Y jo, a mí me moló un montón. Entonces llamé a Corti y digo, oye Corti, nosotros tenemos esta agencia, ¿cómo lo ves? Nosotros teníamos una agencia que llevaba en presta cinco años y yo la decisión que tomé todavía no había entrado. Yo empezaba a trabajar a finales de marzo, con lo cual de alguna forma tomo la decisión, que al final es mi decisión y es mi presupuesto, de eh, no seguir con la agencia que llevaban cinco años trabajando y empezar con, con Wildcom, ¿vale? Y a partir de ahí, pues como tuvimos la suerte además que nos fuimos a Talent Garden como coworking, ellos también estaban ahí, para mí son parte del equipo, yo creo que esas dos decisiones fundamentales. Y la tercera eh, es que yo, claro, entro, iba a entrar el 24, veo que está ya la pandemia, me encierran en casa, digo directamente llamo, digo, oye, mira, yo empiezo ya, yo no voy a esperar al día 20 y pico. me da igual cobrar o no cobrar, pero tenemos que empezar porque es, es ahora cuando está estallando esta historia. Entro el 12, que estuve como dos semanas antes de la fecha, y en aquel momento eh, montamos una iniciativa en Facebook que era de los Falón y tal, que era para gente que se había quedado en casa, empezamos a montar un montón de vídeos y tal y cual. Claro, yo llevaba en PrestaShop tres días. Cero contacto inicial con todo lo que era el entorno PrestaShop, o el ecosistema PrestaShop, anterior, sí, lo que estaba ya montado pero lo que sí tenía, pues oye, pues tengo un montón de amigos tengo un montón de relaciones, un montón de networking que como yo siempre digo, el nos cuidamos digo, pues oye, toca que me cuiden conclusión, en una en una semana yo creo menos, acabamos montando un lío de vídeos, de canal de Facebook de un montón de acción, claro y eso yo creo que también de cara a la empresa, porque claro, tú entras en una empresa te conocen, también han visto las entrevistas, pero quieren movimiento aquello nos funcionó muy bien nos funcionó también que justo a finales de marzo, pues nos llaman de la 1 de televisión, estábamos encerrados para sacarnos el PrestaShop hasta aquel momento que yo sepa nunca había salido en Televisión Nacional y tal. Me meto, estamos en casa, en el escorial, mi mujer me graba un vídeo casero, cojo un vídeo que había grabado cuando estuve haciendo las entrevistas en PrestaShop, de allí cuatro fotos corporativas, montamos tal, salimos en la tele, claro, yo aparezco en la reunión mensual de PrestaShop, y, y era, el punto principal era Jorge España, que lleva ocho días, pues ha salido en la 1, presta Shop, y a partir de ahí, pues nos empezaron a pasar un montón de, de cosas buenas, ¿no? Con lo cual. Claro. Quizás me he enrollado demasiado, pero vamos, eso fueron no. un poco los. ¿Qué? Hay muchas cosas interesantes. Por, por un lado, el, el, cuando entras en un puesto, el tener el, el quick win, ¿no? Y, y yo creo que Justo. dices tú, oye, capitalizo Justo. lo que tengo, busco un quick win, algo que, que refuerce, que, oye, yo desde el día uno estoy aportando valor. Eh, y, y me mola el ser un poco disruptivo eh, con respecto a lo que está haciendo la compañía. Es decir, oye, no, no tienes que cargarte de lo que está haciendo, pero, pero yo inclu voy a empezar a hacer cosas mientras me entero de... De tal, Porque si no, muy seguramente hubieras tardado meses en hacer cosas y te tienes que enterar eh, qué es lo que está haciendo PrestaShop anteriormente, con quién lo hacía, con quién no, tal, entre que te enteras, no te enteras y tal, han pasado dos meses y tú no has hecho nada. Eso me parece súper guay. Eh, quería, quería llegar a un punto eh, anterior que has dicho así muy de pasada, que tiene mucho que ver con management, que es, entra Alejandro y Alejandro te dice, yo quiero potenciar mi marca personal y quiero dar clases. Y te, yo te conozco y, y tú siempre has tenido gente joven cerca. Me acuerdo cuando estabas en Phyllis, te estaba Daniel, eh, que también has cuidado mucho. Eh, y luego le ayudaste, de hecho, a que entrara en, en Google. Me gustaría entender este rol tuyo pues como manager, mentor y cómo de importante es en esta gestión de relaciones jóvenes el, el ayudarles a conseguir lo que quieren incluso, pues como el pasó Daniel, que se te acaba yendo. ¿no? Es decir, es que es que creo que hay, hay una parte, los buenos managers, al menos para mí eres un buen manager y yo, y yo cojo muchas veces ejemplos tuyos es cómo potencio a mi equipo para que lo pete aunque lo tengan que petar tanto que se me tengan que ir del equipo a mí esa parte me flipa Mira, en el caso de, de Daniel Hill que, que además ahora, bueno vendrá y e show con nosotros en Madrid luego si sí hacemos un punto que además lleva ya tres ascensos en Google a, yo llamo los 18 meses ¿no? en esta empresa de internet a los 18 meses sube o está fuera y un Google en Dublín se fue Daniel, luego frontón más de Phyllis, bueno, el, yo me acuerdo que luego Daniel, al, al año y pico, de repente se va a su manager en Google, y le dicen a Dani, oye, y de manager, y dice, quiero que venga Jorge. Y yo me fui a Dublín, y estuvimos haciendo las entrevistas para volver a ser manager de Daniel, eso para mí es brutal, con lo cual yo creo, eh, mi idea es... Tienen, o sea, tienen. Yo tengo un equipo. El equipo tiene que crecer, pero egoístamente, porque cuanto más crezcan ellos, más rápido vaya menos voy a trabajar yo. Y más vamos a conseguir. Y al final, pues oye, algo me redundará a mí. También creo, y, y, y a mí me pasó, pasó muy claro con pues, tres, cuatro perfiles de filis Yo llevo un grupo ahí de. A mí me gustan por debajo de 30, ¿qué pasa? Que luego crecen, pero bueno. Eh, y Entonces estás tú, que ya no está por los 30. Conclusión, eh, ¿qué sucede? Que ellos tienen que crecer, tienen que crecer. Para mí hay, hay un tema de, de crecer como... Eh, Alejandro es muy claro, Alejandro entra con un perfil técnico y pensando en técnico. Pero Alejandro lo hemos evolucionado hacia negocio. ¿Por qué? Porque hay charlas, porque hay engagement con las agencias, porque hay millones de cosas. Es un ecosystem manager, de alguna forma, montado uh -huh. o en paralelo, con lo cual tiene que crecer. Llegará un día que Alejandro... No, no crecerá lo suficientemente rápido conmigo y le aparecerá otra oportunidad. Ya veremos dónde, cómo, eso no lo tengo ni idea. Y posiblemente ese sea el momento del ellos tienen que crecer. Yo para mí va muy ligado a su marca personal porque yo me di cuenta cuando fuimos a ISO Madrid el año pasado que de repente la gente venía al stand no a buscarme a mí, sino a buscar a Alejandro. Digo, pues genial, ya está. Primero porque atacamos el doble de historias. Y Samán, si no van a entrar, así es que eso es... A mí eso me parece fundamental. Y eso, de alguna forma, es empoderar. ¿Qué palabra? Empower. Empoderar a tu equipo y que ellos tiren. O sea, porque al final tú estás ahí, si ellos crecen... Entonces, yo creo que eso también, y, y luego la gente tiene que ir evolucionando. Porque ellos van a evolucionar también. Igual que Dani y tal. Yo tengo una hija magnífica de marketing, tal, que ahora está en París, que la veremos algún día becaria a Proda Hackers. Pues esta niña, ellos, que dentro de 5 o 6 años te estarán ya en puestos, posiciones muy altas, me ayudarán, no conmigo porque yo lo mío ya lo tengo más o menos cuadrado, me ayudarán con mi hija, ¿no? Y eso es forma de, de esa rueda, ¿no? Pero vamos, yo creo, hay ¿qué tema? Que tienes que estar como manager muy seguro de tú mismo, no puedes ver, no son una amenaza, es al revés, es justo al revés. Oye, que es que si los potencio, entonces se me van a ir, pues, pues claro. Y si eres un buen jefe y un buen manager, pues a lo mejor, en vez de un sistema de rotación actual que pueda haber en el sector de Internet de... 14, 18 meses, pues a lo mejor consigues que estén tres años y si no te has equivocado y lo formas bien y el onboarding está en condiciones, yo cada vez creo más en los onboardings. Está bien montado y bien implicado y llegas a ese ritmo mental que tienes que llegar, pues a lo mejor primero le empiezas a ganar dinero en vez de lo, al año, a los tres meses y lo tienes durante un periodo, ¿no? Y además va a crecer y volvemos a lo mismo, te va a traer más sinergias a ti también, ¿no? Con lo cual, eh, pero claro, y managers... Que tengan claro, y necesitas organizaciones que te dejen hacerlo también así, ¿vale? Porque hay mucha organización que, que no van. Sí, pero bueno, es el mundo corporate versus mundo internet, startup, que es otra historia. Claro, o sea, ese, ese es el cambio de, de, de, oye, que puedan hacer otras cosas, que, que de, de hecho, pues, por ejemplo, que Alejandro de clase, pues, oye, pues, es una visibilidad, Genial. es un aprendizaje que en otros entornos a lo mejor se ve como, oye, no está haciendo lo, para lo que yo le pago, bueno, el colega, primero es su, su tiempo y segundo está está consiguiendo otras cosas que de otra forma no conseguiría. Es que yo yo te veo más, además, yo creo, me pillamos yo ahora mismo. Es muy difícil que, que, ya no es que fiches, que considere a ningún candidato, y nosotros ahora mismo tenemos en, que no tenga una especie de side project, porque eso te va a demostrar, oye, tiene una capacidad o tiene un, una visión de emprendimiento, eso mola. Claro. Es muy importante que conozcan lo que es un cliente, una factura, un todo eso, a mí me parece que son cosas súper, porque al final esto son empresas, ¿vale? Con lo cual, yo todo eso, y, y volvemos a lo mismo, ya no solamente son las clases, sino además de las clases... Siempre volvemos a lo mismo. Yo para mí es muy sencillo. Hay unos OKAs, unos objetivos más o menos acordados. Los tenemos que cumplir, los tenemos que llegar. Estamos hablando de gente que, que tú lo sabes cómo es este, este sector, que de repente un día está conectado a las 2 de la mañana resolviéndolo. ¿Qué más me da a mí que se vaya a dar clases a las 7 de la tarde o que el, sábado, el viernes por la tarde y el sábado esté centrado? Si es que lo va a hacer crecer. Y además, el tema de las clases es, es clarísimo. Yo... Yo para mí, estamos sacando mucha gente de esas clases, siempre hay uno o dos brillantes, pues bien, te los quedas, te los traes, los captas y vuelves a empezar los círculos, ¿no? Con lo cual las sinergias son, son clarísimas, vamos. Eso es, vamos, yo to totalmente de acuerdo y es algo que he visto contigo y, y me he llevado e intento aplicar. Sí. Eh, con esto, con otra cosa que has dicho, es la parte de comuni que, comunicación. Es decir, eh, tú empiezas a trabajar con, con Wacom, eh, Esther, que nosotros también hemos trabajado y, y, y recomendamos mucho porque es, tiene una energía brutal. De hecho, bueno, que, que Esther es la que está detrás de las listas Forbes que ahora se están, se están moviendo. Está, es, decir, es una persona pues, que, que, que tiene esta picardía de comunicación que tú también tienes. Es decir, porque claro, hablamos de eso, pero hablamos que desde que has entrado habéis hecho una serie de cosas. Pues, oye, el PrestaShop Village eh, tienes un grupo de, de, de tiendas de, de Presta que venden más de un millón. Cuéntanos un poco este tipo de acciones que haces, que yo creo que están muy, muy encaminadas a... a ¿Cómo creo una serie de espacios que me den visibilidad? En el fondo son espacios low cost que siempre consigues eh, hacerlos de una forma con bajo presupuesto y que tienen mucho impacto. Porque creo que es un mindset que le falta a mucha gente. ¿no? El, claro, es, es muy fácil entrar de Countryman a una compañía y pedir 200.000 euros para, para hacer un evento. Pero, pero tú con 200.000 euros creo que arramplas con presupuesto de varios años. Cuéntanos de claro, esta forma de ver las cosas. Yo, yo en mi caso eh, es al revés. O sea, yo más que locos, yo lo llamo presupuesto optimizado, que es una frase maravillosa. Vale, ¿qué es un presupuesto optimizado? Tú entras a una empresa, entras de Country Manager, tienes un presupuesto. En nuestro caso, aproximadamente, eh, yo ahí decido apostar más por las personas que por, por comunicación pura y dura. El 70% de nuestro presupuesto está yendo a personas. Vale, entre, entre yo lo mío, porque yo, vale, yo tengo que ganar dinero, obviamente. Y a partir de ahí yo digo, venga, vamos a optimizar ese presupuesto. ¿vale? También creo que depende mucho del nivel de maduración del mercado. Es decir, no es la, misma la situación de PrestaShop en España, donde estamos muy maduros, muy reconocidos, tal, que en LATAN. ¿vale? Yo en un España, eh, nosotros veníamos, de, es muy sencillo hemos el caso de PrestaShop, veníamos de un PrestaShop Day, 1.500 personas, 95% del presupuesto, sin contar con las personas. Y además balanceado, yo creo que estaba al revés, 70 eventos, 30 personas, justo le pegamos un cambio, me queda un 30. Yo ahí, ahí hay dos posibilidades, una es eh, o empiezo a buscar una visibilidad apagada, tal, no sé qué, que se puede hacer, pero volvemos a lo del perfil inicial, si yo hubiera sido un perfil junior de 30, 30 y pico años, con poco contactado y sin un background y ta, ta, ta, ta, pues posiblemente hubiéramos tenido, vale, como yo traigo eso, eh, ¿Dónde hemos llegado? Pues oye, vamos a potenciar toda la, a crear espacios, ¿no? Que es una palabra maravillosa. Toda la parte de eventos llegamos ahí con, montamos el Pestasoft Village con iShow, Madrid y Barcelona que tenemos un área brutal. Que lo que digo, ahora será, será, dentro de poco será el de, el de Madrid y luego empezamos a montar mucho evento con, con las agencias nuestras. Lo que yo llamo las calles. ¿Vale? que es que te coge, nosotros trabajamos, tenemos muy montado las agendas de tal forma que el lunes hay mucho one to one, arrancamos equipo internacional corporate, el martes rematamos y yo la idea es que a partir del miércoles donde están los clientes o donde están esas tiendas de One Minion, que son los objetivos y los proyectos y los B2Bs y tal, no es en Madrid y no es en Barcelona, es por ahí, conclusión, a funcionar, Vamos trabajando en el coche. A mí me gusta mucho las videocalls en el coche según bajamos y subimos. Eso nos encanta. Eh, y a partir de ahí, pues empiezas a crear espacios que a su vez están. Y luego está la parte Saraos. Que bueno, los Saraos, pues es que a mí tengo la suerte de, de lo mismo, de tener mucha visibilidad, de tener muchos amigos, me llaman mucho. Yo me voy a todo lo que puedo. Y, y eso, digamos que ahí se crea una serie de espacios que son genial. La parte está que hemos hablado de comunicación. Yo creo, y no me equivoco, que en los dos años y medio que yo llevo en PrestaShop, no hemos pagado nunca, hasta ahora, por aparecer en medios. Y hemos tenido una visibilidad, bueno, tú lo ves, Corti, porque tú estás muy metido en todo el mundo este, hemos una visibilidad muy importante que nos hemos ido trabajando, ¿vale? Ese, luego intentamos también un poco un, un ten con -ten, ¿no? Pero yo creo mucho en eso, creo que tenemos que potenciar esos viajes, tenemos el presupuesto muy centrado en en los dos e shows y luego pues que, que llegan llegan un montón de cosas y ahora pues pues un poco lo comentabas tú a raíz de, de lo de Forbes y todos estos líos que están pasando pues llegan muchísimas más posibilidades pero yo creo mucho yo creo mucho en ese presupuesto optimizado o sea mi perfil no es de invertir me sigues yo creo que te lo curras no y para pues para llegar aquí contigo hoy pues hay que hacer una serie de cosas y y llegas no pero claro. creo mucho... Y, y eso ya depende un poco del country money y también de lo que pida. A mí se me pidió... De hecho, yo creo que nunca he llegado a gastarme el presupuesto que, que teníamos, ese 30% para, para hacer cosas o para invertir en media y tal. Yo creo que nunca me lo, he, lo hemos reinvertido en otros lados o, o simplemente no lo hemos ahorrado, ¿no? Con lo cual, fenomenal. Claro. Aquí hay, hay, hay dos cosas. A ver, yo que soy muy de, de marketing, me fijo mucho a estas cosas. Yo creo una cosa que has hecho muy bien es... Eh, eh, entender que PrestaShop tiene una audiencia y una relevancia. Es decir, tenéis eh, miles de tiendas en España y creo que eso lo, lo habéis puesto en la mesa en, en algunas situaciones como una contraprestación. Oye, pues eh, vamos a hacer esto, pues en lugar de pagarte lo que te pagaría fulano que no te da nada, pues yo, yo te voy a mover mi comunicación con mis decenas de miles de tiendas. Eh, entonces, para una marca, crear una audiencia... Eh, Oye, sea tus clientes, sea la gente que te escucha. A nosotros nos pasa con el, con el podcast. De hecho, yo, yo, yo en su día con los e los eventos que hacíamos de e-commerce, de e hacíamos algo parecido. Yo tengo una audiencia, tengo miles de personas en toda España, vienen los e los pongo encima de la mesa para que tú me des un espacio en mejores condiciones. Lo cuento porque es que luego estas cosas, la, la peña no sabe qué pasa, ¿no? No sabe que a lo mejor crear una audiencia tiene, tiene ese activo, que, que yo creo que es muy guay. Y luego creo que otra cosa que haces guay es que os apoyéis, dais visibilidad y os apoyáis a la vez en vuestros partners, ¿no? Es decir, oye, cuando montáis algo así, por ejemplo, PrestaShop Village, es un espacio de PrestaShop dentro de Iso, pero donde la visibilidad principal y donde están pues, los puestecitos de, del pueblo son vuestros partners. Entonces, construís con ellos, entonces, bueno, parte del presupuesto está repartido con esos, con esos partners que acceden a un iso de una forma más ventajosa, porque gastan menos que lo que gastarían de otra forma. Encima, es, entiendo que, claro, concentráis la atención de PrestaShop, el que va a esa zona, pues, pues es un prestashop, eh, lo cual también profundiza un poco esto. Es que es que lo cuentas muy rápido, pero coño que tiene mucha mucha. detrás. Hay dos temas. Uno, eh, construir audiencia. Yo para mí hay dos audiencias. Prestashop. Yo tengo la suerte de estar en una marca muy potente con una audiencia, con 50.000 tiendas y con 37 agencias y 40 partners. Con lo cual fenomenal. Y ahora además, como hemos ido adquirido por Mailboxes, voy a tener 250 franquicias de Mailboxes, que ya puede ser la bomba. Que son e-commerce B2B, yo creo que lo vamos a reventar el día que viene. Vale, eh, eso es una audiencia. Y luego yo tengo mi audiencia mía personal, vale como Jorge González Marcos, como marca, como e-commerce, como tal, que también tiene, ¿me tiene un valor, yo hay, algunas veces, obviamente, que, que he suplido ciertas carencias que podemos tener incluso a nivel de marca, a nivel... También personal, LinkedIn, ¿sabes cómo se mueve? Bueno, barbaridades, con lo cual, mola. El concepto de PrestaSoft Village, el concepto de PrestaSoft Village que básicamente es eh, en ISO, e hicimos el primero en Barcelona, tendremos ahora Madrid, 26, 27 de octubre, que es, es Barcelona mejorado, ¿vale? Más grande, más potente que digo yo. Básicamente, la idea viene porque yo en ISO e Madrid del año pasado me doy cuenta que nosotros estábamos con un stand de 7 metros y luego teníamos dos partners, una agencia, eh, no sé quién, todo es párramado. Y, o distribuido, desparramado quizás, distribuido, y yo digo, pff, si es que esto, saco una servilleta y digo, vamos a hacer un PrestaShop, vamos a, vamos a montar un ecosistema PrestaShop, y yo quiero, ojalá, tener mis agencias, mis partners, con sus stands correspondientes, quiero un área con para que podamos hacer las charlas, para que Alejandro venga a contar su PrestaShop Academy de formación, lo que sea, montar una super agenda y que eso haga... Que la marca me sigue, es primero, hay un mensaje muy fuerte de, oye, PrestaShop está fuerte, está bien. Por otro lado, nosotros a nivel de inversión, porque al final los están se contratan directamente con iso con e no con nosotros. Nosotros ahí no, no ganamos dinero, ¿vale? Con lo cual, tenemos un área y montamos un PrestaShop Village. Y luego, consigo en esa primera opción que, pues claro, tú tienes una idea, tienes una visión, luego tienes que venderla, tienen que apostar por ti. Había que buscar gente que normalmente no iba a ir nunca a e eShow. Y yo empiezo a tirar, y entonces me cojo, pues obviamente a, a mis agencias, empiezo a machacar, al final tenemos 37 agencias y conseguimos, en ese primer Barcelona, que solo una apueste por nosotros. Fenomenal. Addis, que además lo hace muy bien, apuestan por mí y tal, se hincharon a tener leads, ahora en Madrid ya vamos con seis, porque claro, lo hemos dicho, oye, espera, que. Y los partners exactamente igual, con lo cual lo montamos, montamos una super agenda que aporte valor, lo más alejado de PrestaShop, eh, que podíamos, ¿no? sí, es porque era un tema de crecer, perfiles, empezamos a mejorar. Entonces acabas montando algo con un nivel de visibilidad muy alto, que es muy bueno para ISO. Nosotros al final en Barcelona, creo que los datos oficiales, que pasaron como 5.000 personas, nosotros registramos como casi 2.000 con los batch dentro del área nuestro de las charlas, que al final la última charla la diste tú ahí en plan tal, eh, con lo cual conseguimos concentrar mucho el efecto versus donde veníamos, que era un evento, 1500 personas, que yo parto de la base de que un evento de 1500 personas que no se va a volver a producir, no nos vamos a volver a juntar 1000 personas, es muy difícil, yo no lo veo. Con lo cual ahí hay un, un tema, y a mí esos territorios de marca o como se quieran llamar o espacios, que los hemos creado, molan, molan. Están muy guay, molan mucho. Eh, eh, por rematar un poco esta parte de... de comunicación, llamarlo así, esto es un poquito más mm, distinto. Eh, la iniciativa que tienes de las tiendas One Million, a mí me parece un, un ejemplo también de desarrollo de negocio muy potente, ¿no? Que es decir, eh, y pongo el contexto, tú has creado un, un grupo de tiendas online en PrestaShop que facturan más de un millón y ese grupo haces una serie de cosas con ellos, ahora, ahora nos cuentas. Eh, que tiene un objetivo, que también nos profundizará, pero que más o menos es, eh, a diferencia a lo mejor de lo que pasa antes en PrestaShop, que no cuando había un ente en PrestaShop, pues no, a lo mejor no se le daba gran visibilidad a estos casos de éxito, tú te das cuenta que necesitas contarle al mundo que hay tiendas online de un cierto tamaño en PrestaShop porque es lo que tú quieres vender y dices, ostras, pues me voy a buscar a estos porque están, de, de, de los miles de tiendas me voy a buscar cuáles son y lo que voy a hacer es como un trabajo casi, comercial de fidelización de clientes de tenerlo cerca, solventarle sus problemas. Sé que Alejandro pues, eh, pues, le, es, es casi prácticamente alguien de su equipo cuando hace falta. Oye, le consultan directamente. Cuéntanos este planteamiento porque creo que es muy aplicable a cualquier empresa pues, que tenga un, un buen volumen de clientes para, para que entienda que hay que cuidar o tener más cerca por los clientes que pueden ser prescriptores referencias casos de éxito y demás ver, me parece muy chulo además ha funcionado muy bien nosotros yo uno de vuelvo al, al tema primogénico, uno de los temas que se me pide oye entramos más queremos crecer en lo que es mid market que son proyectos a partir de un millón de euros medio millón de euros y tal y digo bueno pues fenomenal lo primero que tenemos que necesitamos son casos de éxito de prestas o one million porque si no el que yo me vaya a un sitio a contar o a un webinar que somos la pera pues está muy bien pero oye si lo cuentan terceros que además están contentos pues mejor vale listo. A partir de ahí montamos el club One Million, ¿vale? llevamos un año, un año y pico con él. Montamos el One Million, eh, empezamos a... Ahora tenemos como 160 tiendas de más de un millón de euros, digo, vale, fenomenal, las podemos captar, las podemos meter, van llegando, bueno, lo comunicamos, digo, ya tenemos que aportarle valor, porque si no aportamos mucho valor, pues, pues no mola. Vale, ¿Cómo aportamos valor? Estamos teniendo unas reuniones, pues una vez mensual o cada dos meses, que básicamente lo que intentamos es buscar un, un hot topic o algo que, que esté un poco... Ahora tuvimos la, pues justo la semana pasada, o esta semana, perdón, el lunes una de, de One Million, que hemos ido a ciberseguridad. Perfecto, yo me busco la vida, me busco el máximo experto que puedo encontrar en, ciber, en ciberseguridad e-commerce, me lo traigo para que esté con las tiendas, Luego, a partir de ahí, eh, siempre a mí nos gusta mucho que hagan networking, ¿vale? Con lo cual intentamos que se presenten. Luego llega Alejandro contando un poco los últimos pasos, novedades de esta show. Y donde estamos yendo a mayores es, eh, llevamos ya montando una serie de encuestas, que ahora vamos a hacer una de ciberseguridad con estas tiendas, que sale información relevante, que nos permite también comunicar y nos permite relacionarlo con casos de éxito. El último hemos hecho, por ejemplo, para mí, un ejemplo clarísimo. Material escolar, ¿por qué? Porque pensamos que podíamos hacer algo relacionado con la vuelta al cole. Perfecto. Cogemos a Susana, que es la, la persona de contenido nuestra de Presta aquí en España, hace una entrevista, creamos un, un business case, ese business case va al blog de PrestaShop, que tiene una cierta potencia, con lo cual se reconduce también hacia su web y tal. Ese post luego, como coincidió con la vuelta al cole, montamos un, un press release de estos de prensa, con Wildcom, con Esther, tiene una repercusión enorme, lo cual vuelve a ser que a su vez a este le genera entrevistas posteriores de, pues en podcast, ha salido un par de artículos adicionales que ya le contactan directamente a él, con lo cual es más visibilidad, y ya para rematar el círculo o el triángulo, o lo que sea, eh, nos lo vamos a llevar a iShow, a Madrid, a que lo cuente, con lo cual es brutal, y encima tuvimos la suerte, o la, la suerte de que... que Javier, en la persona de material escolar, pues es que no se mueve mucho, tiene un LinkedIn muy potente, con 8.000 y pico, eh, se ha movido un montón, con lo cual él ha empujado también, esto funciona cuando ellos se empujan. Con lo cual, caso de éxito, le estamos aportando una cierta visibilidad, no todos los proyectos quieren visibilidad, pues sobre todo en sectores tipo e-commerce B2B, que es como, no, no quiero que nadie sepa lo que estoy haciendo, y no sabes que es muy fácil, pero bueno, eh, pues hay gente que... Entonces, ahora todo eso lo amplificamos con con el e-show que tenemos en Madrid. ¿Por qué? Porque yo he montado y he dicho, vale, dentro de los dos días, normalmente el segundo día por la tarde suele ser más lento, las, las, las ferias se nos se mueren un poquito y tal. Yo digo, pues ya está, ya tengo para... Porque me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos el networking on? Lo llevamos al off. Digo, pues mola. Tenemos Madrid, ¿Sí? tenemos una tarde, entonces hemos montado tres contenidos ahí, pues nos vamos a traer a David Ayala para el teo de SEO, SEO PrestaShop o tiendas grandes... PrestaShop, vamos en el concepto también de abrirnos a proyectos grandes, vale con lo cual es tienda grande, sea PrestaShop o no, SEO, luego vendrá Alejandro también con un tema de de RPs, eh, conexión RP conexión rpcrm vamos buscando topics, los juntamos y luego nos hinchamos a casos de éxito. Me traigo a todas las que pueda y a todas las que están ahí, digo, venga, conmigo al estrado, contar. Con lo cual estamos dándole, hemos creado un tres, cuatro pasitos que funcionan muy bien, que a su vez, y a mí empieza a llegar por LinkedIn, oye, yo quiero estar en el Club One Million, ¿qué hago? Sí, y eso a mí me parece, para una marca, es muy, hay que ver luego, porque luego hablamos de la famosa escalabilidad. Pues es que me da igual, si es que yo contener tener 200 tiendas con engagement para lo que yo necesito, que a, vez, a su vez eso, hay una distribución geográfica, es decir, cuando nos vamos a, pues el siguiente que tenemos yo creo que es en Alicante, un evento, pues yo cojo alguna de mis tiendas One Million y digo, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y van encantados. Y estamos reforzando todo el mes. Y entonces estamos creando... Tema, qué velocidad necesitas para crear eso, ¿vale? Y para generar ese engagement y tal. Volvemos otra vez. Cuando cojas un country manager, eh, mira a ver qué perfil quieres. Mira a ver qué perfil claro. quieres. Ya está. Claro. A, a esta gente lo que decía también, pues tenéis a Alejandro echándoles un cable, que a mí me cuando tiene alguna Ay, duda. Verdad, porque, verdad. porque es algo que echaban... En menos no, oye, tengo este problema, ¿eh, ¿con quién puedo hablar? que eso está guay, y, y lo voy a ligar entonces con, con una pregunta hacia Pablo Moratinos, Yo decía, oye, ¿ten, ¿tenéis en prestashop alguna estrategia para dinamizar la comunidad de desarrolladores? Sí, porque ya con todo esto nos has contado mucho de ecosistema, más de, pues, de cliente, por decirlo así, pero la parte de desarrollo, ¿cómo la estáis empujando? Porque entiendo que tener más desarrolladores, más partners, eh, más es gente bueno. técnica en prestashop es bueno también. De hecho, eh, tenemos, eh, estamos ahora justo porque nosotros a nivel de, de desarrollos tenemos, por un lado, las agencias y luego pues hay un ejército de freelance enormes y, como digo, yo empujadores. ¿vale? No todos los tenemos controlados porque además va un poco en el concepto de open source. ¿no? El tema de agencias, que para nosotros es una parte súper fundamental y yo creo que es estamos cambiando ahora el modelo que teníamos anteriormente. Vamos a un modelo con más, con más visibilidad, con más lead generation, con una clasificación mucho más clara de cara, sobre todo a las tiendas, y intentando el macheo, nosotros nos entran leads y al final tienes que machearlo con agencias, con lo cual se está yendo a unos rankings más en base primero a ratings de, de Merchant y por otro lado también de un poco las capas Oye, pues mira, es que estamos especializados en conexiones con RP y empezamos los macheos, con lo cual se está cambiando ahora el modelo de agencias que vamos a presentar el nuevo también en ISO. Todo acaba en ISO Madrid el 26-27 de octubre, que por cierto estará Corti también dando una super charla de Growth Hacking para, para e-commerce. ¿no? Entonces, todo eh, que, dicho que, no, que ya tenemos una base y la idea es aumentar ese número de, de agencias. Eso, por un lado, lo que son agencias certificadas, tal y cual. Y luego lo que tenemos en toda la parte de freelance, se ha potenciado mucho todo el tema de hemos lanzado PrestaShop Academy, 100% online, antes veníamos de formaciones offline, pasamos a formaciones online, pues sobre todo nos daba problemas con la parte de LATAM, ¿vale? Por los, las diferencias uh -huh. de horario y tal, y teníamos a los de Perú conectados a las 3 de la mañana y, y dándoles caña, ¿no? Conclusión, ahora eh, vamos a prestar SOP Academy, lo cual se abre también una certificación para freelance, con lo cual estamos intentando crecer de esa forma y sobre todo empezar a cualificar o primero ayudar en formación para que se puedan cualificar mejor. A la hora, porque eso al final va a redundar en mejor servicio para nuestras tiendas y más crecimiento para la plataforma. Claro, no, Clarísimo. Has hablado ya de LATAM. Eh, bueno, justo mientras estabas hablando, estaba haciendo cálculos en agenda de cuándo va a salir esto. Esto sale antes del e de así que los que nos estáis escuchando, invitadísimos. Eh, ISO venir a ver a todas las la prestas of Village, incluso los que no seáis de e-commerce, para que veáis un poco, eh, pues bueno, cómo se pueden hacer este tipo de acciones de comunicación, marketing, yo creo que los marketers es algo, algo interesante. Conectamos, eh, la parte de lata, claro, ahora eh, empiezas en España, ahora te ponen el reto de llevar eh, Serget de España y, y Latinoamérica, que parece, a mí siempre me parece algo como evidente, pero es verdad que, que luego hay muchos retos en Latinoamérica, porque hay muchas diferencias culturales. ¿Cómo Claro, por otro lado, por poner en contexto, pues tú tienes una, un network y, y una serie de cosas que ha puesto en valor en España y te ha permitido rápido, pero evidentemente o sea, en Latinoamérica, que yo que sepa, pues no, no, no tienes eh, no tanto es tan network. Tienes, no, no, claro. Ves, no ves, no claro. Ves. ¿Cómo planteas, cuando a ti te pones el reto a Latinoamérica, cómo has planteado el llegar a, a Latinoamérica, cómo lo estás eh, moviendo y, y cuáles son los primeros pasos que estáis dando? Tela. Eh, bueno, básicamente, prestas show, country manager, lo que hemos hablado, 18 meses en de Internet o para arriba o para ningún lado. Y ya está. Y me ofrecen la parte de, de LATAM, eh, incluyendo Portugal y, y Brasil. Bueno, ya está. Con un equipito que lo tenemos en México, hay una persona, hay Matías, lo mismo. Primer paso, tenemos que potenciar a Matías, Matías tiene que crecer, porque una de las cosas cuando empiezas a trabajar con LATAM te das cuenta que tienes dos jornadas laborales, que yo no lo sabía, porque yo nunca había trabajado con LATAM, esa es la realidad. Tú tienes tu jornada normal, además es una persona que madruga mucho, empiezo a las 7 de la mañana, y a las 7 de la tarde pues empieza tu jornada, o a partir de las 4 de la tarde empieza tu jornada, la, con lo cual, primera semana, no, la segunda, perdón, el viernes me encuentro un viernes a las 10 de la noche haciendo el presupuesto de no sé qué con la persona de Latam y me coge a mi mujer y me dice, "Jorge, eh, vamos mal." Perfecto, con lo cual, pr primer aprendizaje, límite, yo dije a partir de ahí, yo me voy a partir de las 7 de la tarde, tío, empiezo a las 7 de la mañana 7 de la tarde, 12 horas, yo creo que está bien. Vale. Tema, eh, ¿qué nos encontramos? Eh, tu, primero, cosas o conclusiones que vamos sacando. Eh, nosotros muy centrados en, desde México, intentando atacar la LATAM. LATAM es un mundo, nosotros básicamente, el aposicionamiento en lata son 25.000 tiendas, de las cuales tenemos México, Argentina, Chile, con un poco como países estratégicos, con más de entre 5.000 y 6.000 tiendas y tal. Obviamente, no tiene nada que ver eh, México con Chile con, con Argentina. Segundo, dentro de México, no tiene nada que ver México de DF con Monterrey, con Guadalajara. Vale, a partir de ahí, ¿cómo atacamos ya Argentina? Ni te cuento, o sea, empieza a ver tal. Eh, conclusiones, tenemos el PrestaShop de México, que lo tuvimos hace dos meses aproximadamente, y claro, empiezas a entender un montón de cosas, o sea... Tema, ¿una agencia de PIAR que cubra toda Latinoamérica? Pues que es muy complicado. Si te vas a agencias por país, pues se te van los presupuestos. Y nosotros somos de presupuesto optimizado, ya tengo ese defecto. Con lo cual, eh, ¿la persona que tenemos en México puede atacar el resto? Complicado. Entonces, a partir de ahí, yo creo que las la conclusiones que estamos llegando, que estamos un poco implementando también ahora, es... Tenemos que diversificar, o sea, tenemos que diversificar. Yo algún, algún tipo de estructura. Ahora vemos cómo hacemos esa estructura optimizada... Necesitamos Argentina. Si los tres países estratégicos son Argentina, Chile y México, necesitamos por lo menos algún tipo de estructura ahí. Vale, a partir de ahí empezamos a empezamos a hacer ferias. Pasamos del online al offline en ferias, es verdad que también se abre. Acabamos de tener una Argentina, que ha estado Matías, muy apoyado por una agencia local, que hemos cogido, digamos que hemos cogido una agencia local bastante potente y la hemos Regina global y la hemos hecho como agencia referente. Argentina, ¿vale? En paralelo empezamos a buscar ciertos perfiles, quizás con un perfil desarrollo pero basado ya veremos en qué condiciones, con lo cual empezamos a... Digo porque el mercado de la TAM, hasta donde yo lo, lo que yo estoy viendo... Es, yo me he encontrado un mercado con, con un nivel de oportunidad, está claro, enorme, y eso, claro, eso cómo se aterriza, porque es una oportunidad enorme, todos hablamos de oportunidades enormes, y luego ya, y, y yo qué sé, nosotros, yo tengo que, nosotros, hay un proyecto que está aquí en Zaragoza que se llama Gran Velada, que hacen materiales para velas, que está abriendo en Monterrey, me lo traje al ISO de México a que, a que lo contara, y resulta que se han ido ahí porque resulta que el 30% de su tráfico SEO ya está viniendo de México. Y ¿Por qué? Porque resulta que la parte SEO todavía no está, y hablo de B2C, no de B2B, ¿vale? Porque en España en B2C yo creo que es imposible, pero hay una oportunidad de crecimiento, por ejemplo, en SEO, que es un tema concreto, que puede ser similar a la que había, la comparábamos mucho al 2014 en España, ¿vale? Con lo cual, súper oportunidad. Empiezan a aparecer eh, perfiles, porque siempre hemos hablado, ¿no? Porque es que los perfiles, la formación empiezan a aparecer super perfiles, o sea, están avanzando, yo lo comentamos todo el otro día, están avanzando súper rápido, ¿vale? o sea, a una velocidad, hay proyectos que están creciendo, nosotros tenemos que buscar, yo creo que todos, proyectos que crezcan, ¿Sí? hay dos posibilidades, o proyectos que nazcan, o proyectos que estén ahí, que tengan una posibilidad de crecimiento, growth, eh, sino que tengan una posibilidad de crecimiento, de escalar, ¿no? yo llevo dando una charla de, ¿cómo eran las charlas? En el 2021 daba una charla que se llamaba Emprender en e-commerce, porque yo veía que hay mucho emprendimiento, este año, en el 2022, se llama escalar en e-commerce, hoy así como paso de 150.000 a un millón de euros, y al año que viene se llama e-commerce B2B. Entonces, ¿ahora mismo dónde estamos? Necesitamos buscar proyectos que puedan escalar. Y posiblemente en LATAM, y ahí quizás vosotros también tenéis mucha visibilidad, hay mogollón de proyectos que sí, que sigue habiendo un problema... Del tema de bancarización, que no muy centrónico, que no pueden pagar, pero lo están resolviendo también a velocidades tremenda porque empiezan a aparecer partners, empieza a haber talento, no tiene nada que ver. Para mí, por ejemplo, uno de los países más avanzados es Argentina. Mi Argentina flipas con el nivel de... De hecho, hay mucho argentino que está acabando en España y, y compiten. ¿eh? Y de hecho, hay mucha... No todo lo vemos por agencias nuestras. Tenemos agencias LATAN que empiezan a desarrollar mucho proyecto en también en Europa y en España. Y no son todos por coste, ¿sí? es que es también... Y, por y en Estados de... Unidos. Yo conozco Unidos? mucha agencia que ha crecido mucho en Argentina y se va a Estados Unidos porque es, claro, es un, un mercado para ellos cercano. Con lo cual hay, hay unas oportunidades tremendas. Entonces, ¿cómo lo vamos a atacar? Y ahora se nos abre una posibilidad tremenda y es eh, que yo creo que no lo hemos comentado. A Prestashop en el mes de noviembre nos compra un grupo que se llama Mailboxes. Mailboxes, etc. Que veis los centros, paquetería y tal. Eh, llevamos con ellos, esto fue en noviembre. Eh, llevamos, Yo llevo el último mes muy centrado porque ellos tienen 250 franquicias que para nosotros son como comerciales de prestasol de alguna forma. Estamos trabajando con ellos. Hemos encontrado un, un mundo tremendo en, en tema de e-commerce B2B, que, es, que yo creo que es donde viene el desarrollo en los próximos años. La ola está ahí y falta muchísima gente por entrar. Pero ellos también tienen una figura que se llama como Master Franquicias por País en Latinoamérica, que es que tienen una estructura... Con unos señores que tienen un máster franquicia para mailboxes en Panamá, por ejemplo, o Costa Rica, que tiene una estructura que hoy a lo mejor sí hacemos un desarrollo en el cual les ayudamos a, a, a fichar un 2-3 técnico y además les ayudamos en la formación y además tal, pues hoy es, es un núcleo nuestro de crecimiento y a lo mejor los países pequeños o medianos pequeños los tenemos que atacar a través de las estructuras, ¿no? con lo cual se nos abre un mundo de posibilidades el año que viene que, que es lo que nos está aportando Mailboxes también. Claro, es que eh, lo que decías tú antes de oportunidades también, a veces cu cuando ven es el mapa, eh, cuesta verlo, pero es que en México... O sea, más en extensiones como Europa, o sea, más o menos. O sea, no, no es que sea en superficie, pero claro, en extensión, Argentina es más grande, yo creo, que Europa. Es decir, hay países ahí, Brasil, bueno, es que Brasil es, es, es enorme. Cuando lo ves en el mapa no te das cuenta de, de que hablamos ahí de países, pero cada uno de los países es un pues, pues como una Europa, ¿no? Porque es muy grande, que tiene muchas regiones, con muchas diferencias culturales dentro, con muchas, por ejemplo, dices de México, ¿no? Lo ves. Yo, yo, yo, yo. yo he hecho un cable a algunas startups de ahí porque en alguna tengo alguna inversión y tal. Y en México, DF, pues tienes un nivel de bancarización alto y una serie de cosas. Aún bueno, así hay movidas, pero tal, pero te vas a X cientos kilómetros y la movida que te encuentras es totalmente distinta. Entonces, claro, son, son países con unas diferencias brutales. Eh, como decía Jorge, todo el mundo, el fintech está explotando mucho en Latinoamérica justo por esto, porque claro, al final te dices tecnología. La gente no está bancarizada, pero tiene un móvil. Entonces, claro, vamos a hacer que el móvil sea el nuevo banco y empiezan a surgir métodos de pago de, de todo tipo. De hecho, es curioso porque yo creo que hay, que hay gente que está empezando a utilizar antes los buy now pay later que salen en Latinoamérica para pagar en e-commerce otras cosas porque, porque, porque no tienen banco, pero sí que tienen un, un buy now pay later o alguna, alguna cosa similar. Pues claro, es que es lo que dices tú, es, es, es un mundo, pero es un mundo tan sumamente grande que... Sí, enorme. Y, estos proyectos muy, y ahí los proyectos son muy grandes. Y luego, fíjate, hay una cosa que hemos visto nosotros también, tienen una ansia de emprendimiento mucho más elevado que nosotros. Sí. ¿vale? Sí. Por la situación. O sea, y, y se traslada, se traslada en las calles, y se traslada a, a lo que es el entorno nuestro. Entonces, mucho más abiertos. Yo lo que dices tú, yo cuando empecé, mi network, no es el mismo que tengo en España, obviamente, porque... Te, pero, ojo, ya venía yo, no lo sé, de los 10.000 contactos, pues había mil y pico que ya estaban en la tan eh, Obviamente ha habido que trabajarlo, ha habido que llegarlo, ¿no? Pero lo que está llegando, y yo digo, está entrando cada proyecto, de desarrollos, de ideas, de, con un nivel también técnico ya muy elevado, con equipos, ellos también, es verdad que ahora mismo hay otros niveles de coste también, con lo cual pueden ser muy competitivos en muchas áreas. Eh, ojo, y luego están montando grandes proyectos, ¿Qué tal? En e-commerce todavía está un poquito, obviamente, por detrás. Bueno, yo creo que hay, hay un mundo ahí de oportunidades... Pero volvemos a lo mismo. En Monterrey, Monterrey es, como me decían estos, es como, a nivel socioeconómico, una Marbella, pero del tamaño de España. O sea, es que es la bomba. O sea, hay <risa> claro. unas posibilidades ahí. nosotros estábamos muy centrados en México de Efe, que está bien. Pero, Jolín, en vez de hacer el super evento en México de Efe, pues, oye, vamos a montar, que es lo que tenemos un poco en la cabeza, pues, oye, un mini evento, en vez de, de mil personas, de, de cien personas... Pues oye, México DF, Monterrey, y luego nos tenemos que ir a Buenos Aires y, y a Santiago de Chile, no lo sé. Pero ahí hay un mundo, que, y son mundos completamente diferentes que tenemos que atacarlos. Por eso yo cuando hablamos de, ¿y, y cómo ves LATAN? Digo, pff, es que LATAN, tío, es enorme. Yo que sea, pregúntame por, un, por una zona concreta, en un área concreta, e intentaré llegar a conclusiones. ¿no? Pero bueno, nosotros con la parte de mailboxes, yo estoy convencido que nos van a ayudar a pegar un empujón tremendo. Tremendo. No. Pregunta aquí tu, tu amigo José Luis Ferrero, que también ha estado por el podcast. Dice, yo le preguntaría por lo que más le ha sorprendido de la Algo, Si quieres alguna curiosidad fuera de lo común que haya dicho. Ostras, esto no me lo esperaba. Fuera de lo común, hablamos profesionalmente, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. No, bueno, no, no quiero saber historias turbias. No, no, no. Es que son, es que son, <risa> es que estuvimos ahí un... un casi, bueno. Eh, no, no son de pajaritos. No, básicamente, lo que a mí... Lo que más me ha llamado... Claro, yo soy profe... En escuelas eh, tipo EAE, bueno, varias de ellas aquí en Madrid, 40-50% son alumnos LATAM. Yo llevo dando clase 10 años, ¿no? Conclusión, estos chavales que yo fui su profesor de e-commerce hace 10 años, pues ahora están en LATAM, ¿no? Con... Y han crecido. Y están en superproyectos, tío. Y te vienen a ver, profe. Y, joder, y, y, y a mí eh, te empiezas a dar cuenta, ya no solamente ellos, que obviamente han crecido y hay mucho talento y... Y si alguien necesita gente potente en lata, que me contacte, yo tengo un montón de ellos. Pero ahí, eh, yo iba con la idea, no, es que el mercado está menos avanzado. Cuando hablamos de ese tipo de cosas, que son muy genéricas y hacen mucho daño, eh, que sí, me puedes decir que la penetración del e-commerce en tal es inferior, eso lo compro. Eh, pero ojo, que es que a nivel de técnico, de tal, lo que lo he dicho antes, técnico-talento, hay ya un montón de gente súper mega desarrollada, que van súper rápidos, eh, con lo cual a mí esa parte de, de talento, porque entonces llegamos, como, ¿no? llegamos españoles con nuestros conocimientos, tío, que hay gente ahí que, es que nos da a nosotros mil vueltas, entonces a mí esa parte, que yo no la tenía en los radares, a mí me ha sorprendido, porque ya no es tema de llevar talento, claro. que yo es donde estoy, ya no es un tema de llevarnos talento de Europa, me lo invento a, a lata, no, no, no, es que yo lo siguiente que haremos es al revés, nosotros salimos en Pestasol estamos con, con el tema de remoto, y, y, y es que yo voy a estar, todo clarísimo, lo que tengo que buscar es el talento en lata y traérmelo para acá. Bueno. O sea, y eso a mí me, me dejó, que, que, porque no lo tenía, no lo concedía básicamente. Para mí eso es, digamos, la cosa que más me ha llamado la atención. Qué bueno, eh, y abre mucho la mente. Eh, Fabián López, Turrones y Dulces y Commaster... Joder. También nos preguntaba por la ¿Consejos para vender en la Por ejemplo, diferencias más destacables como métodos de pago. O sea, ¿qué, qué, qué diferencias principales, a lo mejor más técnicas ¿no? de, de herramientas, de métodos de pago y tal, ves tú que suceden en, en Latinoamérica bueno, o en algún país en concreto? Básicamente, yo creo que es hay que coger país a país, pero el tema de bancarización fundamental, el tema de métodos de pago, se está resolviendo porque nosotros ahora mismo, digo como tenemos todo el tema de… estamos desarrollando mucho la parte de partners también en la TAM. Pues a mí me llegan muchas propuestas, oye, queremos ver con vosotros para llegar a vuestras 50.000 tiendas, con quién hablo y tal, y empiezan a surgir ya soluciones que, que ese problema de, de bancarización lo, lo resuelven. Uh -huh. Yo creo que eso por un lado, y, y luego yo lo que estoy viendo también, el tema de, de buscar un poco la parte de deseo, desarrollo, yo creo que queda muchísimo. Es verdad que ha entrado ya mucha agencia también española en... Yo que, se elogia, tal, y que están muy, ya, muy implantadas, pero yo creo que les queda mucho por hacer, sobre todo en esa parte de, de bajar a proyectos. Y luego otra, visto, otra cosa que yo he visto clarísima es, en el, sobre todo en e-commerce, les falta mucho eh, business plan, o sea, cosas que ahora ya hacemos habitualmente en España antes de montar un e-commerce, o deberíamos hacer antes de montar un e-commerce, que es un business plan, una estimación y tal, toda esa parte más, más, digamos, de numeritos, yo creo que les falta... Yo tiraría por ahí. Pero vamos, lo de bancarización sigue siendo un poco uno de los mayores mayores problemas. Claro. Fuera del tema logístico, porque obviamente tú no puedes atacar tan, ¿no? O sea, tú atacas Monterrey y sí. es Monterrey. Y ya te expendirás a Mágico DF o no, o, o seguirás con otros países, ¿no? Y yo creo que en la elección del país inicialmente, pues hay mucho. Luego ¿no? tener en cuenta que, es que ahora mismo hay una cierta inestabilidad política en varios de esos países. Hay muchos cambios, pero bueno, como la podemos tener nosotros en España, ¿no? Con lo cual tienes que elegir muy bien por dónde tiras. Y luego, sobre todo, lo que estoy viendo yo, el, obviamente el tema de necesitas una estructura local. Una estructura local pasa por socios. Y los socios, pues como tú has tenido empresa, yo he tenido empresa, todos sabemos de qué va. Pues ahí ya depende de, del socio claro. que estás hay muchas cosas. Sobre logística en, en, en Latam, para varios países en breve, voy a entrevistar a la gente de Cubo, con dos veces bueno. que, que es bueno, uno de los founders es español y, y están montando una especie de, de, de... te pone la logística, creo que es en Brasil, México y, y Chile, y se encargan de todo. Bueno, o sea, te, bueno. te lo pasaré también porque Pásame ahí tenéis ahí, hay algo bueno, interesante. Bueno, nosotros eso, una de las sinergias con, con Milboxes va a venir por ahí, porque ellos tienen toda esa parte muy resuelta, con todo el master franquicias, con lo cual digamos que es algo que también podemos ayudar en un momento. Claro, pues nada, sí. luego, luego te lo paso. Vamos a pegar un cambio de, de salto porque Juan Carlos Peña, Cash Converters, que me ha dicho que se quiere pasar por aquí, o sea que lo tenemos oh. en, en breve por aquí, le puedes hacer luego preguntas chungas también, porque dale, te hace dale, una pregunta dale. chunga, y es, ¿cuál, es, ¿cuál es la proyección de crecimiento de PrestaShop y cómo se está impactando la entrada de nuevos players en España como BigCommerce? o Shopify, eh, bueno, nosotros ahora mismo, datos, aquí me tengo que remitir un poco a los datos oficiales, obviamente, nosotros el año pasado tuvimos un crecimiento de un, de un 40%, el business plan que tenemos este año es también de un 40%, de momento vamos en línea para, básicamente es de revenue, de ingresos, ¿no? porque ahora me dices, bueno, ¿y cómo, son, cómo funcionan los ingresos en prestación Entonces, el, estamos con ese crecimiento... Está yo, ¿dónde veo que está impactando? Obviamente, BigCommerce lo está haciendo bien, además está yendo ¿no? con un... Bueno, yo creo que están llevando una estrategia comercial ¿no? bastante potente, con una serie de referrals, que a su vez van entrando. Bueno, eh, yo creo que lo están haciendo muy bien, sobre todo a nivel de proyectos medios grandes. Eh, nosotros ahí, obviamente, nosotros... Lo que yo sí veo, por ejemplo, PrestaShop, PrestaShop ahora mismo de las 50.000 tiendas, proyectos medios grandes, a partir de medio millón, un millón de euros, puede haber 2.000. De esos 2.000, yo creo que realmente optimizados, o sea, es lo típico del e-commerce B2B, ¿no? que se abre de repente la tienda durante el confinamiento, crece, llegan a 300.000, 500.000 de facturación, se quedan ahí, se abre el mercado y se vuelven a bajar. Yo creo que nosotros tenemos ahí una base de trabajo de ayudar, por la charla hasta que doy yo, ¿no? de escalar e-commerce, e de ayudar a que esos proyectos escalen y se hagan más grandes. ¿vale? Y desde PrestaShop la idea es eso. Igual que lo que estamos viendo ahora, entramos con, para mí, uno de los grandes ejes de crecimiento en los próximos dos o tres años, y ya estamos con ellos, es, nos compra Mailboxes, o entramos dentro del grupo Mailboxes. Mailboxes, básicamente, el tipo la tipología de cliente que tiene es B2B. Una parte está en e-commerce y otra parte no está en e-commerce. De la parte que no está en e-commerce, pues bueno, pues tenemos un trabajo ahí de evangelización, de formación y tal, que nos va a ayudar. En la parte que está en e-commerce, yo diría que ahí pff, menos del 10% está súper optimizado. Hablo de e-commerce B2B, ¿vale? Porque e-commerce B2B digamos que es un mundo... Pues eso que nos da, pues oye, que ahí tenemos una base, que es lo que estamos trabajando, de a ver cómo conseguimos que crezcan, ahí tenemos nuestras agencias, tenemos luego pues pues los podemos apoyar también un poco nosotros desde, desde central, luego hoy a nivel de estrategia Tata pues paso estoy yo, que paso estoy catalogado como ¿no? estrategia e-commerce, B2B no sé qué, eh, y eso va a hacer primero que ellos crezcan, lo más normal es que se queden con nosotros en PrestaShop y eso nos siga creciendo, con lo cual yo creo que ahí tenemos un eje de crecimiento que en los próximos años va a ser muy, muy importante. La parte de entrada, que es donde yo creo que podemos estar compitiendo actualmente más con, con Shopify, eh, yo la verdad, y no sé qué feeling tienes tú, pero yo en B2C emprendimiento, yo cada vez veo menos proyectos, es decir, yo el año pasado hago una charla que era emprender en e-commerce, que este año ya no lo hago, porque yo creo que ahora mismo emprender en B2C en e-commerce desde cero, pues yo esa parte veo que está un poco... No sé qué, Fili, tienes tu corte. Yo la veo un poco parada. Un poco yo estoy parada. viendo, por desgracia y con mucha pena, más cierre de proyectos, incluso proyectos chulos, que, pues, que, eh, oye, pospandemia, la pospandemia ha hecho mucho daño, porque al final en pandemia hubo muchos crecimientos y... Y bueno, eh, ha generado falsas expectativas. Eh, cuando eres muy grande luego puedes corregir, pero cuando eres más pequeño esas falsas expectativas te dan malas toma de decisiones y demás. Está habiendo un aumento de los costes de adquisición brutal, o sea, mucho más fuerte y está dejando mucho, mucho emprendimiento fuera de juego porque no tiene la capacidad de o la marca suficiente para subir precios además de decir o, o lo haces muy bien ya o sea el e-commerce es un negocio maduro o sea yo diría es puedes emprender sí pues a día de hoy puedes montar una una marca de moda que es un negocio tradicional lo puedes hacer perfectamente con tiendas qué pasa es un sector maduro donde las reglas del juego están establecidas, por lo tanto, te va a costar eh, llegar ahí. Y está, yo creo que estamos ahí. Entonces yo estoy, yo estoy contigo. Hay espacio, pero yo no sé si hace cinco años salían e-commerce nuevos en Shopify todos los días, pues, pues no va a pasar. No surge, no, pero para Shopify, para Presta, porque al final, obviamente, es una opción, pero yo lo que veo es menos emprendimiento desde cero, ¿vale?, de esto nativo, no. digital, que sí hay algunos casos que surgen que hacen mucho ruido, y en algún momentos pues hacen mucho daño también de expectativas, ¿no? pero yo lo que veo es esa parte de B2C ya muy saturada, veo mucha concentración, porque yo creo que los cierres son fuera de que ha habido mucho proyecto, lo que dices tú, que de repente les pega el subidón, dimensionan estructuras o sobredimensionan y este año están cerrando porque obviamente no son capaces, la venta ha caído, hay una curvita, en cuanto tal, se le van los costes y lo de empiezo ya a el dinero algún día, pues se está acabando, ¿no? con lo cual yo veo eso, veo que hay una ola ahí de e-commerce B2B. Yo en B2B, tema que no hay, no hay números en B2B, ¿no? Y habría que hacer algún estudio y lo haremos. Pero, pero la idea es, ¿qué puede haber en B2B? Que el, que el 10% de los B2Bs que tengan posibilidades en sectores, servicio industrial, de mangueras, de no sé qué, que el 10% estén metidos. ¿Vale? De esos 10%, que pueden ser 5, 6.000, 7.000 proyectos, que de esos, el 10% estén optimizados y estén llegando a unos niveles... Ya potentes, pero es que hay un 90% que no están optimizados y falta otro 90% que no han entrado. Yo no digo que todos vayan a entrar, pero a lo mejor tenemos ahí una vía de crecimiento. Oye, en vez de pues, pasar del 10 al 15 al 20%, pero claro, un 10-15%, un 5% en proyectos e-commerce B2B, que suelen ser empresas, distribuidores, fabricantes, data, con una multitud de subsectores, nichos, verticales pues que a lo mejor hay un potencial ahí de 4 o mil y de esos 4 o mil que pueda haber, pues oye, posiblemente, como mantienen los porcentajes, pues habrá 2 o mil que, que sean prestas y que no estén, con lo cual les ayudamos más, lo que hemos comentado, nosotros entramos ahora dentro del grupo Mailboxes y nos da acceso a un volumen o a una formación o a una, una serie de clientes que nos va a ayudar mucho en... Pero vamos, yo ahora mismo, yo lo veo, e-commerce eh, e B2C emprendimiento desde cero yo no veo proyectos nuevos y lo que veo es menos proyectos y ya está, claro. me da igual la tecnología Cone conectamos e-commerce B2B porque Gerard Campillo nos decía oye, ¿por, por, por, qué, ¿por qué las empresas se resisten al e-commerce B2B? ¿cómo O sea, ¿cómo, cómo lo ves tú? bueno, yo lo que creo primero ahí sí creo que hay un tema un poquito de, de un cierto desconocimiento ¿vale? Eh, habría, habría que intentar, yo me quedaría un poco es que pues como no tenemos números oficiales es complicado pero vamos a suponer que el 10% estén de ese 10% un 10% estén optimizados el resto no entran yo he estado involucrado pues a través de, de Mentor e-commerce en, en varios proyectos B2B en los últimos 2-3 años y, y ver siempre lo mismo o sea primero eh, ahí, porque tiene claro, no es lo mismo un, un e-commerce B2B que sea la marca, que sea el fabricante, que, que sea un distribuidor en medio. Hay que ver también un poco los niveles en la parte de distribuidor en medio, que es donde hay gran cantidad de proyectos. Yo creo que más que no entren es que no acaban de optimizar, no acaban de apostar de verdad, porque las tiendas las han montado en muchos casos, no. pero no las están potenciando. No las están potenciando ¿por qué? porque no tienen margen. Porque esto al final, necesitas unos niveles de margen, no metes una cuenta de explotación, lo que dices, tu coste de adquisición para arriba. Yo creo que no tendrían que estar en costa adquisición, sino en fidelización, pero todavía no, han, no Está están ahí. llegando a ese planteamiento. Hay algunos que sí, otros que no. Creo que hay eso. Y luego eh, volvemos a lo mismo. Tú al final tienes una facturación eh, y si quieres pasar que una parte de esa facturación, una cosa es que estés haciendo el 10, el 5, el 10%, pero si de verdad quieres llegar a niveles de 40, 50 con captación de clientes, tienes que invertir. Y normalmente esas inversiones, lo que yo veo, acaban saliendo de la parte off. Y eso conlleva que tienes que tomar decisiones más o menos importantes con relación a fuerzas de venta, vamos a llamarlas tradicionales. Segundo, tienes que empezar a incorporar perfiles más o menos digitales que van a chocar mucho con la empresa, además tal, tal. Eh, y luego tienes que empezar a sacar digamos, presupuestos de unos sitios para meterlos en otros. Eh, suele haber departamentos de marketing que no están excesivamente digitalizados que también, entonces yo creo que falta mucho, sobre todo en la parte de arriba, de lo, de lo que siempre hemos hablado, lo que pasaba en el B2C hace unos años, el CEO, y luego lo típico, no eh, un proyecto que de suministros industriales, ¿no? es que voy a pujar, por la, pero es que no sé cómo la marca cómo va a reaccionar si de repente en una campañita de ads pues aparezco con mangueras Momo, me lo invento ¿Vale? Eh, todos esos miedos que tuvimos en el B2C, eh, en la parte de Aid Consumer, de fabricante, yo creo que están moviendo a e-commerce B2B. Pero, mi opinión, y yo lo veo clarísimo por los proyectos, eh, el, el, digamos que no es un consumidor porque es como una especie de comprador, ¿vale? El comprador B2B está en online, cada vez está habiendo o ha habido, durante, sobre todo durante la pandemia, los últimos años, ha habido una limpia de fabricantes y de tal brutal, esa gente se ha quedado sin proveedor y ha empezado a buscar en online. Y ahí es donde está un poco la historia. Creo que hay un enfoque que es eh, no es tanto, eh, hablo de e-commerce e B2B, no es tanto que yo me gaste 30.000 y venda 100.000, es que, si me gasto 30.000, voy a ser capaz de que ciertos clientes que luego van a tener una recurrencia muy alta, de repente me compren a mí. ¿Sí? O sea, es, es Hay un medio plazo ahí a dos o tres años que yo creo que falta mucho. De hecho, lo que te digo, vamos a empezar a trabajar, estamos ya con ello, que es lo mejor el año que viene hacemos un podcast relacionado con e-commerce B2B pensando en, en, en cómo montar eso, porque obviamente las cuentas de explotación no tienen nada que ver, las fuentes de captación de tráfico, ahí manda la fidelización más que la captación, ahí tienes que llegar a que te entren esos clientes con alto potencial, que a lo mejor es una primera compra, pero que si luego los trabajas también comercialmente en paralelo, o sea, es, es un mundo, y yo creo que todavía queda muchísimo desconocimiento en toda esa parte. Y otra cosa que no ayuda es que faltan datos no hay visibilidad de lo que está pasando entonces en B2C tenemos todos los datos de todo el mundo y sabemos todo lo que hay, lo que crecemos y tal ahora cuando empecemos a no crecer demasiado pues los datos ya desaparecen ¿vale? pues ya, ya lo veremos como la fraide, no pero yo creo que en e-commerce B2B eh, creo que hay, pero yo creo que hay también mucho de comunicación y luego ten en cuenta que para nosotros para todos, es un mundo estamos muy acostumbrados al B2C el mundo B2B es eh, yo me acuerdo de las charlas que dabas tú hace un montón de años de las diferencias entre el B2C y el B2B y, pero falta mucha información, incluso a nivel profesional, nuestro también de, de, de entender que es un mundo completamente diferente. no Justo, sí, faltan referentes y lo que has dicho tú en el fondo, falta estrategia. no Falta que, que estas empresas digan, oye, yo es que tengo Exacto. claro que dentro de tres, cuatro cinco años, cuando sea, todo mi sector va a ir por aquí o, y por lo tanto tengo que empezar a invertir, eh, me guste o no, de ¿no? estos típicos movimientos de mercado. Saltamos a otra pregunta. Otro amigo nuestro, el gran Juan Sández, un Joder, Juan, tío que sabe entera. un huevo, que también, que también te hace una pregunta a, a dolor. Eh, pero bueno, a Juan le queremos. Sí. Y dice, ¿qué piensas sobre si habrá concentración en el sector de las plataformas de e-commerce? Wow, flipas. Eh, a ver cómo lo hago sin meterme en demasiados líos. Voy a intentar centrarme en España, ¿vale? En España ya la ha habido. Me explico. Ahora mismo te coges la tarta, te coges el el BitWiz y te dice, oye, e-commerce, plataformas en España. Y aparece más o menos. 30% WooCommerce, que bueno, WooCommerce está ahí, con una serie de plataformas, con mucho proyecto, con más o menos nivel de activación. vale Luego estamos nosotros en torno a un 25, 26 o 27%. Te aparece básicamente un Shopee 14, 15 actualmente en España. Y, y luego aparecen resto resto, Magento tiene como un 2, por, por el tipo de proyectos y tal y cual. Yo creo que la pieza que queda por concentrar Hablo un poco del mercado español, la tantal, era PrestaShop. Y PrestaShop, pues bueno, nos no ha adquirido mailboxes el año pasado, dentro del grupo, con lo cual sí, ya no es una pieza que esté libre, que en un momento dado se pueda adquirir, porque además nosotros teníamos participación de, de capital riesgo, se ha cogido el 100% del accionariado, nos está permitiendo crecer, con lo cual para mí, tal como lo veo yo, es verdad que luego van entrando una serie de players, pues por lo que ha comentado el de Cash Converter, pues, Bitcoin, no sé qué... Shopify, obviamente, pues con, seguirá creciendo en la parte de, de emprendimiento, pero yo creo que ahora mismo, mi opinión, ¿eh? Y luego hay una serie de plataformas también un poco españolas, por tal, tal, tal, que tiene un número de tiendas, ¿no? Pero yo, fuera de que esas plataformas un poco más pequeñas, con una base española, acaben siendo compradas por quien sea, eh, yo creo que la pieza, no sé, pensando bien, es la pieza que quedaba por concentrar ya no se va a poder concentrar, porque ya pertenece a un grupo que además, lo que hemos comentado antes, nos va a llevar a un, claro. a un crecimiento. Si por concentraciones es que las cuotas de mercado van a ser más grandes, es que depende del mercado. Pero yo no, yo veo más concentración en la parte de merchants que, que en la parte de, de plataformas. ¿no? Pero bueno, claro. es una pregunta Do, dos cosas por aquí. En una, eh, pues usar Comodín, si quieres, porque a lo mejor es un charco. Comodín. Mag Magento, <risa> Magento, 2%. Aprox. Eh, ¿tú, ¿Tú sientes que la compra de Magento por parte de Adobe, que fue hace unos años, ha sido beneficiosa pues, para un PrestaShop? Es decir, porque yo siento que, que, que Magento no es lo que era. No voy a entrar en, en, en más. En cuota de mercado, en tipo de proyectos. en tío, Es que a mí ya nadie me habla de Magento, salvo que los que llevan con Magento hace mogollón. Pero a lo mejor estoy sesgado por el tipo de cliente claro. con el que, que hablo últimamente. ¿Cuál es tu visión, por ejemplo, de un Magento que en su día a lo mejor hubiera sido la referencia contra la que competía Prestaso? Es complicado. Es que esta tiene que ser como bien y tal. Eh... Yo creo que lo que ha sucedido en Magento, por un lado les ha permitido ganar más fuerza de grandes grandes corporaciones, más seguridad y eso cuenta muchísimo en proyectos muy grandes, obviamente. Yo lo que sí sé es que nosotros ahora mismo, de hecho acabamos de lanzar en el blog de PrestaShop tres posts relacionados con de Magento a PrestaShop, la migración y tal no sé qué, ¿por qué? Porque nos está llegando un número muy importante. De magentos hacia presta. Entiendo que hay parte que tiene que ver con, con, pues eso, con el nivel de costes, que ha pasado de valer X a, a otros, con lo cual necesitas unos niveles de facturación y tal. Y creo, creo, que a nosotros también nos pasa, que a nivel de... En teoría estamos resolviendo, que a nivel de luego desarrollador coste, hora, disponibilidad y tal. Eh, nosotros vamos un poco por detrás, porque hay no, hay no sé cuántas ofertas abiertas de desarrollo, prestación, en todos los lados, pero yo creo que ahí cada vez cuesta más, o yo el sentido que tengo, es que cuesta más encontrar eh, a un coste lógico, ¿vale? Con lo vale. cual, yo creo que ese conjunto, cuando empiezan a aparecer plataformas como nosotros, tal pues son más... Así es, el coste, hora, desarrollo, disponibilidad, tal, está un poco más extendido o hay más posibilidades, yo creo que, que bueno, eh, yo iría un poco por ahí, ¿vale? Yo lo que sí sé es que nos está llegando bastante proyecto pensando en moverse, tanto no solamente a Vestashop, sino que obviamente te vienen preguntando por por más plataforma y intentar entender, pero nos están entrando muchos requests en ese sentido últimamente. De hecho, una de las cosas que hacemos aquí de la estructura de España con Alejandro es que, que es, montamos una una call de media horita y le contamos un poco lo que hay, ¿no? Pero si acabamos de desarrollar tres posts en ese sentido es porque... Claro. No sé, yo soy, no, no sé qué ves tú Corti, pero yo veo un poco mm. esos tres factores, ¿vale? Más o menos. Yo estoy de acuerdo y, y ahora ya es opinión personal. Evidentemente, lo que iba a partir de ahora, no así Jorge no me echa la bronca por haber hecho algo no, que, que he hecho tal. Lo que. Es, es opinión personal. A ver, Magento nunca competido con Sopi porque al final eh, un Magento era algo que no te podías plan plantear en un arranque, salvo que tuvieras mucha pasta. Eh, sí que tiene un posicionamiento de mercado en España durante mucho tiempo para un mid market y hacia arriba muy interesante porque porque bueno pues porque al final Magento sí que permitía construir como, como una cierta robustez, una tienda con una cierta robustez y encima de un ecosistema de partners bastante solventes eh, que, que daban esa, esa garantía. ¿Qué pasa a día de hoy? Yo creo que, que uno, casi todos los partners de, de Magento, yo los veo haciendo Salesforce, Magento, Salesforce, eh, lo que sea. Es decir, al final ese, ese esa parte superior de, de tiendas, yo no sé si la está ganando, a lo mejor habrá ganado alguna, pero al menos en España, yo creo que muchas se van a otras plataformas. El commerce, ¿no? que también tiene un posicionamiento para que pueda tener sentido. Y, y la parte inferior de, de tiendas que, que iban a Magento, que ya tenían un cierto desarrollo, en el fondo, para mi gusto, se, quedan, se han quedado un poco colgando. Y la opción que tienen es PrestaShop, porque claro, a un, a un Shopify por, por tipo de proyecto no me voy a ir. Eh, el dolor de las migraciones de Magento ha sido, bueno, cuando preguntas a los merchants que han migrado, ha sido tanto dolor que, que en muchos casos pues no ha sido un trauma. Y yo creo que a vosotros os lo beneficia, percepción personal. Es decir, coño, porque al final dices, oye, tengo un, un, un, justo los one million estos, ¿qué que, que, que tal? Pues son, de repente, prestas opes un, pues es una opción muy interesante a considerar donde antes hubiera sido más natural a lo mejor un Magento. Está, estamos llegando a ahí, ¿no? Que por eso viene el enfoque nuestro de... Y es que lo, lo, es lo que nos está pasando, Cordi, justo lo que acabas de describir. O sea, yo creo que grandes más opciones, y pero están llegando y, y, bueno, obviamente yo soy prestaso que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que es que ahora mismo es una opción muy válida para ese tipo de proyectos. Con fa... Y luego lo que te digo, ya escalaremos, ¿no? Y luego ya veremos... Pero para proyectos de medio millón, un millón de euros, dos millones... Un, tal como entiendo yo Magento y lo que nos cuentan, los costes y tal eh, complicado. No tiene sentido. Eh, encaramos eh, fase finalísima de la entrevista siempre hago estas dos preguntas. Una de ellas es ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? ¿Has pasado, Jorge ha pasado muchas etapas vitales es lo que tiene ya peinar, peinar canas pero ¿cómo te has ido tú creciendo a nivel personal? Porque a mí me interesan mucho esos aprendizajes. Bueno, yo, yo creo que adicional a que mi marca personal se ha doblado y que me han nombrado una de las 100 personas más creativas de Forbes y, y todos estos rollos. Eh, yo lo que, sobre todo en mi perfil mío, claro, yo venía. Yo ahora mismo tengo un rol mucho más comercial. Mucho más comercial que tenía hace dos años. Y yo creo que a nivel de trabajo profesional de cómo me he desarrollado es. Para mí ha habido dos puntos. Uno, soy mejor Comercial, que no vendedor, da igual, comercial, uh -huh. embajador, de llámalo como quieras, que era hace dos años, seguro, seguro. Y dos, eh, lo que hemos hablado de, de la gestión de estos perfiles súper potentes, súper talentosos, que emocionalmente, que quieren crecer contigo, que quieren estar contigo, y no es la pasta, eh, y además los tienes que gestionar en remoto eh, y además no sé qué y los abrazos digitales, yo para mí a nivel de perfil mejor comercial barra vendedor, mucho mejor y eh, creo que he mejorado también mucho bueno, lo tenía que decir los míos, ¿no? pero creo que he mejorado mucho en, en eso, y por ejemplo una cosa que he visto fundamental el tema de los onboardings, yo creo que ahora mismo el que no tenga superestructura los onboardings y no tenga gente dentro de la empresa a nivel top que, o que, sea, que esté dispuesto a hacer bien ese onboarding, no vamos a ningún lado. Y se te marchan, eh, bueno, tú, tú, tú lo sabes, en, en un 15 días pero tiene que haber una... Tienes que involucrarte tú, al final eso es tiempo. Sí, tienes que tener recursos, pero como no hagas eso, ese onboarding no estén hechos, entonces yo para mí, para mí eso es un mundo tremendo de... De cambio, Y luego otra cosa que, que he aprendido también, y para mí es muy clase, es intentar pensar mejor cómo, cómo es un comprador, no, obviamente el comprador. Y para eso pues me compré un libro que se llama, a ver si se ve, <risa> que se llama Hackeando el cerebro de tus compradores, que lo ha hecho un tal Corti. Y resulta que yo en la parte de atrás decía, oye Jorge, léetelo, me lo empecé a leer, llegaste hasta unos monos que hay por aquí. Bueno, conclusión, eh, eh, decía, el funnel tradicional del e-commerce ha muerto. Necesitamos pensar en nuevos sistemas para mejorar la conversión en nuestras tiendas basados en la psicología del nuevo comprador, Este es el comienzo. Esto ahora mismo, este libro que lleva un año y pico, ¿no, corte Aproximadamente. Dos años, dos añitos ya. Claro, este mismo, si lo llamamos al mundo del e-commerce B2B, que es que yo estoy obsesionado con e-commerce B2B últimamente, porque además yo creo que es. Vamos, la charla el año que viene es e-commerce B2B, seguro. Es eh, fíjate, ellos tienen que pensar como los compradores, sector industrial y fidelizar. O sea, hay un mundo ahí. Ese siguiente libro que escribas, eh, Hackeando el cerebro del comprador B2B, te forras. Porque yo creo, y no hay perfiles, y nos falta conocimiento, y nos falta y nos faltan expertos en ese campo. ¿no? Con lo cual, bueno, el libro, y luego cuando escriba Corti, el de Hackeando B2B. <risa> el Jorge es un crack, fíjate lo buen comercial que es. He que me mejorado, he me mejorado, he me mejorado. Sí y ya, ya para acabar, Jorge, ¿qué hábitos tienes tú en tu día a día? Hábitos, ya no solo a nivel profesional sino a nivel personal, que te ayuden un poco a sobrellevar el día a día. Bueno, cuando, cuando eres mayor duermes menos ya, ya es malo, ya empezamos mal básicamente y luego hay un libro de las 5 de la mañana ese no, ese no lo compréis, no, básicamente yo, yo por perfil, ¿vale? yo me levanto muy pronto, a mí me gusta 7 de la mañana, de 7 a 8 8 y media, me gusta mucho el tirar de, resolver cosas a mí me motiva mucho tomo mi lista y antes de irme a dar mi paseo que Corti también se le da a mí los paseos pues a mí me gusta dejar porque me hace sentir bien, me hace sentir que estoy consiguiendo objetivos y avanzo cosas, sobre todo cosas que tengan que ver con equipo, decisiones y luego yo como además tengo, tengo la TAM y yo acabo a las 7 pero la TAM sigue, pues resuelvo toda la parte de la TAM, me genero los emails me olvido de esa parte y tal paseito, sigo leyendo el periódico porque a mí me mola mucho y como me gusta pintar mucho pues en manteles y en cosas raras ¿Vale? Eh, 9 y media enganchado. Y yo, sobre todo, una cosa que me. Dos cosas. Una es durante. Normalmente tenemos lunes equipo. Tenemos los one-to-one. One, tenemos los reports. En PrestaShop eh, las reuniones son muy cortitas. Yo las reuniones ya estoy llegando a la media hora. Y me sobran 10 minutos. Porque nos gusta. Eh, media hora, 20 de trabajo. Y 10 de las cosas que hemos hablado que vamos a hacer. Intentar activarlas. Seguimos el la video call. Pero empezamos a mover cosas. One to one, lunes, martes, todos los proyectos que me empiezan a entrar nuevos, pues eso, lo típico. Oye, tenemos una tienda y nos queremos pasar de Magento a PrestaShop porque acabamos de escuchar el post de corte. Y digo, no hay ningún problema, me contacta por LinkedIn y yo digo, no te preocupes. Mira, hoy es martes, pero te cito al siguiente martes, ya agrupamos. Y porque yo creo que tenemos que trabajar por bloques, si no esto es una locura absoluta. Miércoles a las calles nos buscamos algún evento, normalmente los jueves, que es el día que me gusta andar por las calles, y, y nos solemos ir antes. Eh, nos gusta nos gusta ir en coche, vamos, que nos hemos ido a Barcelona en coche, ¿por qué? Porque vamos liando para allá y para acá. Y vamos teniendo videocalls, y hacemos procesos de selección y videocalls en el camino, y resolvemos historias y tal, ¿no? Y los viernes tal. Y luego yo digo, tengo el paseo, y ya está. Y luego cortar, pero vamos, yo para mí, el intentar organizar, y una cosa, por ejemplo, que he hecho este verano, es lo de las vacaciones, lo típico. No es que, no gente, no me he podido desconectar tres semanas porque el mundo se hunde. Digo, vale, yo lo que he hecho este año ha sido, que nunca lo había hecho, ha sido decir, vale, yo me voy tres semanas de vacaciones, no puedo desconectar completamente porque, porque además yo ando metido en 300.000 líos, pero eh, concentramos todo, negocié con mi familia que los miércoles de, ¿cómo era? De 7 aproximadamente a 11, yo sacaba el ordenador de la caja fuerte del hotel donde estuviéramos abría el ordenador, y ese momento, y ahí concentrábamos todos los one to ones, porque al final hay cosas, que hay decisiones que hay que tomar, y cositas que me iban llegando potentes. Todo lo que no entrase el miércoles de 7 a 11, me olvidaba. vale Ha funcionado, y yo lo que me he encontrado es que la vuelta, que yo además me volví la del 15 de agosto, que todavía estaba todo muy lento, yo no he tenido un mogollón tremendo, con lo cual estoy muy contento, y en paralelo, eh, me ha quitado un poco la, la, la ansiedad esta que tenemos que tenemos un poco un poco todos, ¿no? De de. Mestir. A mí avanzó un montón de cosas. Con lo cual, yo creo que hay que cogerse las vacaciones. Creo, a mí ese momento de 7, 11, los miércoles, lo que entre aquí hasta que llegamos, one to one, lo típico, es que tengo una urgencia, miércoles. Y cuando se llevaba la agenda del miércoles, yo, por ejemplo, ese hábito, que nunca lo había tenido, y luego está el hábito de trabajar mucho, ¿vale? Pero eso es otra historia. <risas> que es bueno. Eh, Jorge, para quien nos esté escuchando, ¿por dónde puede contactar contigo si tiene cualquier necesidad? Bueno, yo, yo creo que ahora mismo metiendo mi nombre completo Jorge González Marcos, pues ya aparezco por, por todos los lados, está LinkedIn y luego obviamente por los canales de PrestaShop y luego tengo los proyectos míos, los Side Projects, que es el blog, e-commerce rentable y de e-commerce rentable tenemos un spin-off, que bien hablo ya, ¿ves? En dos años también he aprendido a palabras nuevas que no conocía de startups, el spin-off que es Mentor e-commerce, y ya está, nosotros somos súper abiertos, yo intento atender a todo el mundo, digo no muy rápido también, igual que sí que no, y ahora que soy más famoso por ¿cómo era por eso, y luego yo para mí, el gran punto, porque esto saldrá justo una dos semanas, dos semanitas antes del show de Madrid, vamos con el PrestaShop Village, más grandes, más fuertes, tenemos a Corte el primer día hablándonos de growth hacking para tiendas grandes de de e-commerce, no solamente tiene que ser PrestaShop, también más gente que estén pasando, también nos interesa, nos interesa todo. Tenemos una super agenda montada, súper accesibles y luego lo he comentado, tenemos un equipo montado con un Alejandro Ramos que en un momento dado, media horita, despeja dudas a una velocidad tremenda, pues yo que sé, que nos aprovechen, ¿no? Yo siempre lo digo, aprovecharnos, ¿no? Con orden, es. con orden. Eso es, nos vemos ahí en, ISO, en el PrestaShop Village. Ya. Jorge, muchísimas gracias por este ratito muchísimas gracias por todo lo que te debo de, de toda la vida por ser tan grande por esos pajaritos y por tanto y comer muchas gracias Yo para mí un placer y haremos cosas juntos ¿no? y ya está y a los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo